Muy buenas noches, Robianos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, a mí me gusta pensar, pero por nosotros, me gusta pensar en que el Real o Virtual es como un faro en medio de la neblina del hype, ¿eh? que se ve una luz ahí, que dice, no vayáis por ahí, ¿no? Caroline, no vayas a la luz, pues no vayas al hype, veniros a Real o Virtual, veniros aquí, que aquí lo matamos a cañonazos, porque aquí, bueno, el realismo es virtual o es real... O es un de pinchar un palo. Bueno, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, aquí un poco con la cabeza rota de esa cosa que estamos haciendo, secreta, maligna. Calla, no diga la verdad. Sí, sí, Pero sí. Bueno. sí, sí. sí. Mucha, a ver, muchas cosas. A ver si. Eh, eh, en cuanto le pongamos el lacito, lo enseñamos. A ver qué os parece, porque a lo mejor luego tiene, tiene un éxito de cero o, o uno. O cero. Ver, bueno, ¿y qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy he merendado fuerte, lo que ya me, nos conocemos. ¿sabes? Ah, ¿sé, sé lo que pasa. Pues no sé por qué lo dices. Pues este programa es frugal. Este programa es, es como una loncha de jamón. Pues no, esto es un cochinillo asado de realidad virtual. Perdón, si alguno de vosotros es vegano, pues será como 70 lechugas ahí metidas en un tubo. Bueno... Pico, pico para repartir, no, pico, pico, pico, pico para todos, pico 1, 2, pico 3, pico 4, pico. 4. No sé si están llegando, porque claro, con la que se ha montado, con todo el mundo pico, todo el mundo, y mira que hemos intentado nosotros en la review hacerla, eh, ¿sabes? No, no cabalgar ahí en el hype, sino deciros los pros, los contras, tal, pero no, muchos de vosotros Ha decidido comprarla y pico ha tenido que decir, no, llega... más madera, que es la guerra, guerra, están ahí haciendo visores como, como animales, ¿no? Y, y bueno, pues no sé si están llegando, si hay, han llegado alguno de vosotros estaría genial que pudiésemos conversar con vosotros, nos lo pongáis en el chat, incluso si alguno en algún momento eh, se viene arriba y dice quiero estar en un programa con vosotros y, a, y que os hagamos una, un, una entrevista y discutimos y llegamos a las manos en directo de por qué yo no veo aberraciones, por qué tú sí, por qué tal. Eh, estaríamos encantados, ya sabéis que esto es la comunidad Aquí es lo que es interesante. ¿vale? Por lo demás, vamos a empezar con los titulares. Porque aunque Ramón haya cenado, yo no, yo no he cenado y yo sí que tengo intención de, de cenar antes de las doce y media. Yo eh, no he dicho que haya cenado, ¿eh? he dicho que me han dado fuerte, me han dado fuerte para, o sea, que, para aguantar bien. Ver, con energía. Venga, pues eh, tiqui, tiqui, tiqui, vamos a empezar con los titulares, nos ponemos aquí a la izquierda y empezamos con los titulares a la de ya. Correcto. Ya sabéis que en azul es lo que luego hablaremos algo más. vale. O sea, Solo voy a decir el título de, de esas noticias que están en azul. Como Pico 4 Enterprise estará disponible por 899 euros en diciembre de, de este año. Luego tenemos Snapdragon XR2 Plus Gen 1, el de Novo Thin Reality VRX. Lo mismo, luego lo comentamos. Uh -huh. Y bueno, no paramos con los visores nuevos. Pues Meganes, el visor de Panasonic, concretamente de la filial Shift, Tol Ahí, será casi. compatible con SteamVR <risa> y, y en este caso le han enseñado la agua de Lisboa y ellos dicen que han presentado la versión casi definitiva de Megan X, o sea, Megan X Visor 6.2, ultra ligero parece Cyberpunk eh, luego comentan que, que, bueno, lo mostraron en el CES a principios de año, lo mostraron anteriores meses también, y la cuestión es que dicen que, que han modificado varias características clave para dar soporte, según palabras literales de ellos, tanto a los usuarios del metaverso como a los diseñadores e ingenieros, principalmente para las industrias de automoción y la AEC. Y comentan aquí que, que son, en Lisboa estuvieron mostrando casos de uso para, para automoción con Autodesk, VRED, y para profesionales de AEC de contenido de diseño en interiores. En Unreal, sí. Engine... y. Y, y bueno, ellos mismos decían que, que tiene una gran calidad. Ahí estáis viendo las especificaciones: que tienen 2560 x 2560 por ojo. comentan ahí este tema de 10 bits HDR, uh -huh. lentes paquet, hasta 120 Hz. Plataforma SteamVR, tracking 6DOF. Le puedes poner el, una, un acoplado, o sea, un, un accesorio para, para, o sea, para tracking outside in, ¿no? o sea, el de la light, Lighthouse. Es. Y también tiene sus cámaras para inside uh -huh. out. Y seguro que estáis viendo ya en Conexión el tema de, del DisplayPort. Que cansinos que somos. Que cansinos que somos. O sea, van a sacar, ahí, un, ahí. Van a sacar un visor. Yo, yo, yo sacaría un visor solo con DisplayPort pero solo, sin pantalla, sin lentes, ¿sabes? Toma, ¿sabes? Un cacharro. Digo, to toma, chavales, ya, o sea, ya. Y eh, es verdad que el display por somos, somos lo que somos, es una enfermedad, si yo sé que es una enfermedad, o sea, esto a la gente, a la mayoría de la gente se le, le atrae, o sea, la, en primer lugar, a la mayoría de la gente se la trae el pairo la VR, o sea, por los que estamos aquí, muchas gracias por elegirnos eh, lo, lo otro, a la gente que más o menos le mola la VR... Se pondría cualquier cosa, o sea, un carbón, se pondría cualquier cosa. De, de, si seguimos filtrando, al 50% de esa gente seguramente le envía igual que sea un Quest 2 o un Quest 1, no sabría diferenciarlo. Y si ya vas filtrando, filtrando, queda el reducto de la Galia, No hay unos cuatro pringados que somos, que estamos con las antorchas, DisplayPort, DisplayPort. Y claro, la, la, la, yo qué sé, las fábricas y todo esto nos deben mirar como, como, Joder, qué pesados, no? O sea, qué pesados. Son". Es, es que, joder, que si, si no, o sea, en PC, si lo quieres, los usuarios de PC quieren la mejor calidad. Y si no pues no tienes DisplayPort, no tienes la mejor calidad de imagen. Entonces, o sea, eh, eh, ya está. Que sí, que Nos sí. tienen que hacer caso a los cuatro frikis que somos de PC. Si yo estoy contigo, si yo estoy contigo, pero a ver, como te digo, ¿Qué, bueno, ¿qué? pues aquí viene, aparte de Pimas, uno que va a tener DisplayPort. Eso es bueno, no, el DisplayPort no, no ha muerto todavía. No, ah, también te digo, esto de pequeño empieza a tener lo que, ¿sabes? <risa> lo que yo de, de, de, f, de finés o, o danés. Claro, además, según ellos, rubio. disfruta de la ligereza y facilidad de ajuste de nuestro visor de RV. Pero qué ligereza. Aquí en esta foto, lo no mejor. Pero cuando ya lo ves ¿Sí? en verdad. Pero es igual, ¿no? O sea, no se ve mucha No diferente. sé, esto a mí me parece que es. Ya empezamos a ponerle a paños Ya lo que era pequeño en aquella feria ver, se ha convertido que... en sí, algo más. Sí, sí, sí. Sinceramente, si ya tienes las cámaras, hasta con una cámara, un visor 6.2, o sea, que es un visor autónomo, me acuerdo yo, con una sí. cámara solo, que iba bien el tracking 6.2, pues si tienes ya dos cámaras en la caja, ¿para qué coño, <risa> hablando claro, quieres ese accesorio? no Porque los mandos, si tú pones la estación en base, los mandos tienen sus propios sensores, no. O sea, me refiero, porque esto puedo utilizarlo con los, con los de Valve. Pues, de hecho, vale. en la, en la, bueno, en la es... foto. Si pones la foto de la especie de... Si, si quieres pensate, usarlo con los mandos de index y, y tienen los, los mandos van con un tracking distinto al del casco, ya tienes que, van cada uno en un espacio de VR distinto y tienes que sincronizarlos y mis movidas. Sin embargo, eh, si esa, los esa, dos están en el mismo sistema de tracking, pues está compartido, y no tienes que hacer nada y funciona directamente y ya está. Entonces, claro, la verdad es que me parece que, guay que, que, hecho eso. Que, que Valve debería controlar, digo yo. O sea, que más le da que el mismo... Es que es, es muy difícil de sincronizar. Depende depende sobre todo de la precisión del sistema óptico, del tracking óptico. Y es bastante complicado porque para alinearlo tienes que hacer movimientos que detecte el vector de hacia adelante, el de, el de rotación... O sea, es, es complicado. o sea no, no es algo trivial y que de fuese automático que pudieras hacer. No, no se puede hacer eso. Necesitas una correlación entre los dos espacios de tracking y la única forma de hacerlo es haciendo movimientos que sean los mismos movimientos en los dos espacios y midiéndolos y corrigiendo la rotación y posición de, de uno de ellos hasta que coincidan. Y es complicadillo. Es compl claro, eh... que solo quería decir que, la, que en la foto anterior Oscar pone controlador, Perdón. lighthouse entre paréntesis, valve, included. Pues parece que te dan controladores. O sea, ma mandos de index. Sí, pues por lo, no, no, no por pone iguales, pero pone no. Lighthouse Valve Include. Ah, vale, sí. es va, Lighthouse Valve, vale, ok. No te dicen que sea de. Vale, o sea, el controlador vale. es Lighthouse. Vale, bueno, okay. pues este tiene DisplayPort. Ya estáis tirando el Pico 4 a la basura, todos los que lo habéis comprado. <risa> y ahora os compráis este. Y luego ya veremos. Pues, porque así. Tiene es buena primeras, pinta. De primeras tiene mejor pinta. Yo, <risa> yo lo dejo ahí, pero de primeras yo, llega ah. a 120, eh, OLED, eh, ya OLED, o sea, micro OLED. O sea, que ya Micro empezamos. OLED. O sea, ya estamos... ya estamos en Nos explota la cabeza, ¿no? Es, ¿qué queréis en un visor perfecto? Estos vídeos que hacíamos hace 3 y 4 años. ¿Qué queréis en un pues visor este perfecto? este tiene pinta de ser visor perfecto en claro, papel, por lo claro, menos. Claro, claro. claro. <risa> tiene todo, hasta display por Luego seguirá cayendo. Se, según van pasando las, los meses, eh, empiezan a quitarle cosas. Y luego sale, pues hay dos lentes y, y ya está. Pero así de primeras... O, o costará 3.000 euros. Eh, claro, ese pues es el eso. problema. Es que no podemos tenerlo todo. No podemos tenerlo todo. Bueno, de momento progresamos pues adecuadamente... Claro. No ya lo veremos. Nos, pero no nos quejemos, no nos quejemos, porque llevamos pancake, pancake, porque claro, si ahora sácale un visor y no tiene pancake, pues lo mismo a la hoguera con él. ¿no? O sea, tenemos, <risa> tenemos cuatro o cinco cosas que podemos mandar a tomar por saco toda una industria, pero así. <risa> Entonces, eh, tiene buena pinta. Si nos llega por aquí, eh, os lo diremos, porque como esta empresa se dedica a hacer un montón de cosas súper rarunas, no sé, esto en España o en Latinoamérica, si tienen mano. Esto habrá que esperar a que alguien se lo deje en un hotel de Tijuana para que lo veamos. O eso, o el Brans Bratch, Brands Bradge, Bradge, Bradge, Bradge, brad, se llama? Brad. brad Bradley brad. Brad, brad, brad, brad. Brad. Que, <risa> que el, que el povo este eh, lo saque debajo de la cama, tiene una caja y dice, Anda, mira, no sé, ha aparecido aquí. Y entonces lo sabremos. Hasta entonces. Bueno, eh, se supone que, que, que podría llegar como muy pronto a finales de, de este año. Pero yo creo que esto se va al año que viene, seguro. Y, ojalá y, me equivoque. Ojalá te ojalá, equivoque. Ojalá. Ojalá. Pues seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Con Play, PlayStation VR 2 se filtran algunas páginas de ese manual, esto ya lo comentaba en el programa anterior. Solo recuerdo que venía la facilidad de conexión con su cable USB-C en el frontal de PlayStation 5, que pesaba 560 gramos, que los mandos pesan 168 gramos cada uno y que cada mando lleva una batería de 520 miliamperios y esto era la parte de hardware y luego la parte de software tenemos que luego lo comentaremos la respuesta oficial de Pico no planea ofrecer display DisplayPort vía USB-C Como era eso? Si luego aquí nos banean, si hago lo, lo que nos ha hecho Pico así que empieza a hacer <risa> no, no lo voy a hacer prueba, <risa> prueba gratis antes de comprar los juegos de MetaQuest, luego lo, lo vemos bien, también Bien, bien, bien Y gran noticia para siempre que llega a una plataforma un gran juego, sea la que sea pues es una gran noticia y en este caso es MOSS libro 2 que ha llegado a Steam con las mm. voces en español que llegaron sí. a Quest 2 también. Sí, sí. Y ha llegado también acompañado de una bajada de precio que no lo han anunciado. Pero es verdad, el juego salió 40 euros en Quest 2, de Impression VR en su momento. Y ahora vale. Vale 30 en, en Quest, 25 en Steam. Y tienes un pack también de con el 1 y el 2 en Steam por 35,51 euros. Merece mucho la pena sí. este juego, ¿eh? Sí. Mejora sí. los gráficos en PC. Eso dicen, he visto. O usan... En Reddit había alguien se ha dedicado a colocar fotos en super mega alta resolución tal. Y, y los flipas ahí, hablando de siders. O sea, los flipas ahí lo que hacen, <risa> iluminación. Y, pues ya, ¿sí? Yo me voy a pillar porque no me lo he pasado un Quest, así que. Mm, yo tampoco. El 2 todavía yo no quiero, me, quiero, me falta. Yo, me, yo no lo terminé en PC, me quedé atrancado, verdad <risa> El 1 sí que me, me lo pasé. Y está genial. Estaba deseando que saliera el 2, pero como sabía que iba a salir en PC, mm, prefería mm. jugarlo en la mayor calidad posible. Así que Joder, me esperé. La quinta vez que me dice YouTube que sería un momento estupendo para meter anuncios. Y le he dicho cuatro <risa> veces que no. A la quinta oh, a lo mejor claro. nos echan de aquí, porque claro, esto es en de... directo. anuncios en directo, sí, me sale un botón ahí enorme que dice, pone anuncios, digo, que no quiero anuncios, que nosotros somos comunidad, que no quiero anuncios, pues no, y, y me, me va a empezar a recordar a Carmack, cuando decía, es que no se pueden hacer las cosas gratis, porque si no, no ganamos dinero, eh, claro, pues YouTube no va a decir, venga chavales, aquí si no metéis anuncios, bueno, tiramos hasta que nos corten, anuncios que no. Ya está, fuera. Venga, sí. seguimos. Bueno, son son anuncios que nos interrumpen a nosotros, ¿no? Tú claro, lo pones claro. y tenemos que esperarnos a que terminen como todos. Claro, pa porque... Pausa para publicidad. ¿no? Pausa, pausa. <risa> Lo que hemos ido. Pues F122 se podrá jugar gratis este fin de semana. Se está pudiendo jugar ya. Y Qué mañana bien. lunes también lo podéis jugar. Claro. Caduca el martes bien temprano. Pues a jugar eh, Bueno, pues eso, Oscar ya nos comentó en su momento. O sea, los fallos que tenía, cómo lo fueron mejorando, pero no dejaron no lo dejaron totalmente fino, fino, fino. Como habéis podido comprobar muchos de vosotros, que habéis puesto comentarios en la web. Sí, yo... Claro, pero luego a mí me llamaban hater. ¿Sabes? Yo ponía el juego y decía, yo esto no lo veo bien. Ya estamos, Real Virtual, como siempre, tocando la narices, pues el juego tal, porque sea, porque tal. Y claro, luego llega a las tiendas y menos mal que alguno es de nuestra cuerda. Porque que si no, apaga. <risa> Hay que cerrar el canal. Porque si nadie piensa como nosotros nunca... El, bueno, pues lo tenéis ahí F1 2022, además esta noche hay carrera, carrera de las buenas. Eh, de Estados está. Unidos. Sí, sí. Sí, sí, sí. En, en, en Austin, Texas. Espero que no, no. Les, que no les peguen tres tiros ahí desde la grada a nadie. Más. Pues requisito en VR, que ya salió el jueves también, aparte de Moss, hubo tres grandes lanzamientos, requisito Moss. ¿y cuál era el otro? Ah, Half-Life Half -Life. <ríe> el mod, que es el que voy a decir después y Requisition, ya lo visteis, que estuvo jugando los Gaby en el Road Explorer del martes tenéis el vídeo ahí, uh -huh. y eso zombie, pero tenía su co el cooperativo que tenía su potencial para cuatro jugadores pues luego, como decía, Half-Life VR mod, mod para el primer Half-Life, el de 1998 si no lo tenéis en Steam pues esta semana arrancarán las rebajas de Halloween, y seguro que de los 8, algo euros que vale, pues seguro que se quedará en 2 o 3 euros, me imagino. que Siempre lo rebajan todo. Todos sí. los half me refiero. Uh -huh. Highlight uno life 1 lo he visto por un euro y pico alguna vez, o sea que... Joder, pues yo que yo me estoy esperando porque pues no lo tengo no 20 lo tengo años 20 años ganando dinero con eso. Ya ves, pues <risa> ahora con el mod, fíjate, para, para revivir. Claro. Pues eso, tenéis también el, en el nuestro canal de YouTube el vídeo de, de, del mod de Half-Life 1. Y luego Chernobyl again, desastre nuclear en PZV, Repetition VR 2, Ques y Pico. Luego lo, lo vemos, a ver qué es esto. Y más noticias en el metaverso. Pico destina 12 millones de dólares al programa. Incentivos para desarrolladores. Esto ya lo comentaron cuando anunciaron la versión para consumidores de Pico 4. Sí. Y como veis en la imagen pone, tus ideas creativas se merecen ser financiadas. Efectivamente. Hace falta que alguien ponga dinero, como vimos el caso de, reciente de Vertical Robot, como Meta, Oculus... Les, les ayudó a hacer Remater 2, ¿no? si, si no pues complicado habría todo el tema también. Adiós Eduardo que... y, y la cuestión es que, que han especificado pues, algunas curro. características pero un momento, que tenemos a alguien que nos dice, mañana os veo en el curro, pero que no se entere nadie. Que no se entere. Ya deberíamos hacer el directo todos en el curro. Los tres en el curro y todos vosotros en el curro. ¿Qué estáis haciendo? Nada, nada. Estamos estamos aquí con la hoja este. Con la hoja este. Bueno, bueno. Eh, bueno, lo que han dicho es que en, en principio no sería para sería para cosas nuevas. Y con gente que, que no sea su primer juego, digamos. Que tenga algo de experiencia en, en juegos. No empezamos. sé si en VR, pero sí, por lo menos en juegos. Ya empezamos con el Se Busca, experiencia mínimo, 15 años en VR, pero si solo tiene 8. Si hace 8 que nació. Sí, sí, sí, a veces se nos va, se nos va. Pero bueno, ojalá que tenga alguien. Sí. Pero eso, que, que la cuestión es que, que es bueno que ponga dinero y, y hablan de hasta 2 millones de dólares por proyecto. A ver cómo queda el tema y eso. Pico va a impulsar su tienda. Estándalón, claro, de momento, porque no tienen PC. Y yo creo que ahí, no sé... Esto lo habéis comentado por, por el foro y tal. Mm. Y la verdad es que yo también creo que, igual que Oculus tiene su tienda de PC, pues quizá debería tener pico también su tienda de PC. Por, por sí. el tema que hay mucha gente compra un juego y tiene la compra cruzada con la versión de PC. Y ese incentivo, ¿no? Es que al final Steam está ahí con la gorra puesta y cogiendo pasta de todo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Eh, pero es normal. Aquí todo el mundo va a tener su tienda, su visor, su propio metaverso. y propio. Y más es tiene bueno. su tienda de PC ya, que lo hablamos en pruebas anteriores, y va a tener sí. también la tienda de Y por supuesto, lo que te compres en una tienda no funciona en otra. Claro, Hombre, no claro. es... Claro. <risa> Tía, esto es como o sea, entrar en Esto es que como entrar... compras en Steam que te valen todos, excepto en Quest nativo y, y con nativo. Claro. O sea, es como si pones uh -huh. Netflix y tiene las mismas películas que HBO. Las mismas. Pues, eh, aquí, hay pues algo sí. raro, aquí hay algo raro. No, a mí no me cuadra esto. Pero Ahí bueno. está bien el tema de HTC, de, de esa suscripción que tiene, el Bike for Infinity. Mm. Mm. Bueno. Interesante para la gente, ¿no? Lo de la suscripción. Sí, eso está guay. Mm. ¿Y qué más? Luego, Plazaletes Ápticos, Valkyrie, EIR, para ejercicios virtuales que luego los vemos en detalle. Y la última que tenemos es Maestro VR, que lo enseñamos, si no recuerdo mal, en Raw Explorer, también este verano. Y la, la noticia es que llega el 4 de noviembre, se lanza en acceso anticipado. Mira, que bien hecho. Está mucho mejor Está hecho bien. por Estudio Español, Symphonic Games. Y la, el tema del juego sigue nosotros somos. El, ¿Cómo se llama? Joder, no ahora. El director, el, el, el, director el director. de los está Exacto. Y veis que, que tenemos que, que mover la, la batuta y tocar, pues, digamos, según vemos ahí, vienen los. O sea. Hmm iba a decir como una especie de beat saber, ¿no? Pero tienes que darle, venga, las, las trompetas, ¿no? No sé sea, qué, tienes que moverlo. estaría ¿no? guay. Beat saver de etiqueta. No, pero más. Claro. Sí, las mecánicas parecidas. Bueno, bueno, te vas viniendo y tienes, tienes que dar a tiempo. Pues claro, tienes que dar el momento para que toque, para que lleguen los, los violines. Bueno, nunca he dirigido hmm. una orquesta, así que... <ríe> <ríe> Tenemos música clásica, 20 partituras, Tres auditorios, 14 oh, batutas mala. con habilidades diferentes, cuatro modos de dificultad, logros de Steam y en español, por supuesto. Toma, ya, y además puedes que traes, subirte a MIDI Files. O sea, que puedes coger, en realidad está todo ya en MIDI. O sea, lo único es que yo no sé qué sintes tiene. No sé qué cómo suena dentro el, el juego, el sintetizador de piano, el sintetizador de, de viento. ¿Y los sound que, que use? Claro, entonces, si, si es como el del Roland de cuando yo tenía 15 años, pues a lo mejor es gracioso, ¿no? Pero claro, porque luego esto es un montón de gigas el, el sonido bien hecho. O... Bueno, aquí es que mi programa es la profesión, o sea, que no me quiero meter en, en, en, en, en movidas. Qué guay, me lo voy a... Este, este le quiero, este le quiero. Y aparte que es súper educativo, súper educativo, para cuando a mi hijo pues la... este, se ponga a estudiar esto, ah. a decirle, mira, ¿te quiere entender lo que son violines, que es diferente de la trompeta? bueno Molería no será sé si relajante estar tú modo... dirigiendo la orquesta pero la música clásica pues relaja no Ahí Oye, no. tienes que dirigir. Espérame. O sea, el ritmo te viene, te viene dado. En teoría, el director Oye. es el que dirige el ritmo de la canción. Moriría bastante que empezases a hacerlo más rápido y la gente y y yo yo te daría. Ah. Tienes el tercer, acto, el tercer acto de las, de las Valkyrias. Claro, eso como decía Bobby Allen. Te, te escuchas eso y luego te vas a invadir Polonia directamente porque te viene un subidón ahí de. ¿Sabes? Vamos todos. O sea. Bueno, pues qué guay. Mira. Ay, la abertura para motel, ¿no? Y a la... ah, qué guay. Pues este, este, Temas este... tema bueno. Tema, temazos, <ríe> tiene temazos. De, de <ríe> ¿Qué más tenemos? Bueno, es eh... la versión completa a mediados o finales del año que viene. Qué bien. Vale, sale el acceso anticipado. Ya está, y te toca. Si se ve si tiene audio posicional, bueno, sería sería muy interesante porque en una orquesta estás ahí con los con los instrumentos alrededor, alrededor y que si escuchas los vientos por un lado, los estaríamos estaría muy Julio chulo, son eso. españoles, son españoles, eso quiere decir que se van a venir. Es el impuesto revolucionario de sacar un juego si eres español o latino en VR que estás en la hora virtual sí o sí para que te fundamos la pregunta si salgas allí odiando la VR odiando la primera funciona con Displayport a la mierda eh, cosas que han pasado esta semana y que han pasado esta semana ha salido sí que alguno de vosotros lo habéis visto de Peripheral de Esta sí que no tiene display board. de DisplayPort Porque tiene una pinta muy muy muy estupenda Este es el eh, visor ese, ese sí tenía DisplayPort, le enchufaba algo por el le lado Le enchufaba, pero no sabíamos claro, no. De hecho, ¿qué, tienen las, ¿qué pero... tienen las caravanas? ¿Qué tienen las caravanas con la VR? ¿Por qué todo el mundo que tiene VR Tiene una caravana destrozada en la puerta de su casa Donde se pone a hacer el gancho ahí dentro? ¿Qué imagen tienen de la VR? ¿Qué imagen estamos creando de la VR? Pues el siguiente visor <risa> va a venir con una caravana Ja, pues va a ser la única manera okay. de. La, la gente que puede comprarse un visor y un PC suficientemente potente como para mover VR tiene que vivir en una caravana. O sea, no puede permitirse una casa de. Eh, ahí la ha dado. Ahí la ha en todo el clavo, efectivamente. Sí, sí claro. Sí, claro este, este visor, por lo menos, una 40-90 por cada patilla de esas. O sea, ja, eh, Lo mejor de esto es que este... no tiene no tiene Sweet Spot ni tiene iBox. Este periférico pues, en nombre a la, a la serie, ¿no? Eh, es como el desahog, o sea, en el sentido de que, de que una vez que te metes dentro, es como una especie de Matrix, que no, sí. no, no ni siquiera te puedes desconectar tú, tiene sí. que la aplicación eh, sa sacarte, ¿no? Eh, y, pues, y antes de que se viera ese visor, se ve ese otro que, que has puesto sí. a la derecha. Esto es que es una broma que hice en, en, en Twitter, que lo saqué <risa> para, los que, para, lo, para los cuatro que me siguen, pues le dije, venga, vamos a reírnos. Lo que esperamos que saque Apple porque es lo que todos esperamos que saque Apple, una cosa súper revolucionaria, la leche no va a tener ni lentes, o sea, pra Y luego lo que seguramente salga, un zapatófano estupendo, pero que ellos dirán, somos los primeros, diremos, no, los primeros no. Y dirán, sí, sí, y entonces diremos todos, pues es pues, verdad, soy los primeros, sí. Es así, es como... ¿no? Dirá... Parece incómodo, lo de la nariz ahí no, no cabe. Es y... imposible. O sea, y ahí visor, no cabe. Ese visor es un... <ríe> Muy el, el, el, Oye, bueno, pues, <ríe> era como el de Ready Player One, que se, se quitaba... O sea podías ver, pass-through, digamos, ¿lo viste? ¿No que la pantalla se quitaba? Sí, sí, sí. Y bueno, se, y, se, y luego se, se volvía, se volvía a poner, se, se, ponía oscurecía, se oscurecía, o se oscurecía o no se oscurecía. Eso, eso, eso ya está ¿Mm. en marcha. Si eso, eso seguramente lo tengamos. Pero vamos, este visor ya te digo. Ahora nada. eso sí jugaban con gamepad o con el móvil. Una cosa muy rara. <risa> Tiene unas inconsistencias. La, la serie como un piano. Que por cierto, Eso... este no sabéis quién es, pero este hombre pixelado, porque es la foto que he cogido. Este es Vicenzo Natalie. Me vi el primero, o sea, le doy al play y sale Vicenzo Natalie. Digo, me cago en la mar. A ver, a, alguno de estos, y si sois muy fan de, del cine indio americano y todas estas cosas de ciencia ficción, os acordaréis de esta película, El Cubo. El oh, cubo. Y esta es, fue la sí, primera sí. película que hizo. Bueno, la primera, la primera que tuvo éxito de este hombre, del Vincenzo Natalie, que es el director mm. de la serie de ferípera ¿Vale? de Cube estaba muy bien, pero tenía unos ramal, o sea, ramalazos de, de, de, de, de, de mal director, o sea, de, de, de, de tío efectista con unas caras y unos primeros planos que decía: ¿Dónde vas? Deja la cámara en paz. <risa> es en mi, en mi gusto, ¿eh? En mi gusto. Y claro, luego, luego hizo Cypher, que fue un. Esa no sí. la conozco. Infumable, que no fue infumable. No Después hice una que me gustó más o menos, más o menos, Nothing, Nothing, que esta estaba bien, esta es interesante. Si queréis verla, es de ciencia ficción muy interesante, pero muy justita también. Así que claro, ya cuando empieza la serie y aparece aquí esta buena mujer, y pone abajo Vicenzo y digo, "Alá, Pues, y entonces, efectivamente, <risa> efectivamente, si no la habéis visto, no os la voy a quitar, no, no, no os voy a quitar la ilusión de verla, pero, pero verla se, con... se, se basa en un libro de, de, de este de cómo se llama. Sí, hombre, de, de joder, ne, neuro... Sí, sí, William, sí, Gibson. Pero aquí... William Gibson, William Gibson, no sé. William Gibson. Sí, la, a ver, William Gibson le pasa lo mismo como a Stephen King, que es gente que escribe, tiene una determinada forma de escribir, que te va llevando por unos sitios y que tras pasarlo a película salen unos bodrios, pues eso, del tamaño de un, de un contenedor de circo, de, de que es lo que le suele pasar al pobre Stephen King. O sea, películas buenas de Stephen King debe haber dos. Y han hecho 40.000 series. 40 ¿Por qué es muy difícil trasladar a la pantalla la narrativa que él tiene? Pues esto es lo mismo. William Gibson no es muy difícil de trasladar a la pantalla y cuando lo hacen, pues no sale muy bien. Pero oye, que ya sabéis que nos estamos cargando el hype. Verla, si es gratis. Bueno, si estáis pagando Prime, darle al play y si no os gusta, la pasáis. Yo el segundo capítulo me lo vi a dos por porque ya cuando dije esto esto no va a ningún lado entonces viste el chaleco táctico del este segundo capítulo con sí. pues la gafa esa bueno. que, fue, era, era todo es que claro cuando estás en este mundo empiezas a ver eso y, y empiezan a raspar ahí cosas que dices y entonces por qué no a mí lo esto? que me flipa es que, no? que estén sentados no y no sé bueno lo digo por el, por lo del por lo del móvil al principio jugando no hacen movimientos muy tal que eso con gamepad no sé Está. lo digo por el tema del posi ya sabe, posicionamiento de las manos igual que en, que en Ray Player One que, que hacían sí, cosas bueno. que decían, venga <risa> mira, pues sí y a mira. menos que tengan script, le dan un botón pero, y hace todo eso el personaje en Ray Player me... One lo que más me chocó fue la escena en la que sale la gente corriendo por la calle con el casco de VR sí, que, pues, sí. da la casualidad que coincide el mundo real con el virtual y no Hombre, se hostia sí. ahora, ahora mira, os voy a contar una, <risa> os voy a contar una cosa eh, ya está Gaby. Películas buenas de tífenquinas hay un montón. Pues hacemos un programa, <risa> hacemos un programa paralelo. Y lo, y lo hablamos, porque para mí hay dos, como mucho. Vale, el, el ¿qué más cosas? Cosas, cosas, cosas. ¡Ah! ¡Es la feria! Esta feria os va a molar, os va a molar mogollón. Empieza la feria de China Import and Export. Eh, ahí, con un montón de cacharros que nos gustan. Pues empieza ¿Es la... nave espacial. Es una nave Eso de espacial. la izquierda sí que es un ovni, ¿no? <ríe> espera, espera, que tengo esa he sacado, El he sacado ovni. cosas. Bueno, empieza la 132 feria cantonesa. ¿Eh? La 132. O sea, estos hacen. ¿Cuántas ferias hacen al año? Porque si esto, si viene desde 1950. Bueno, sí, claro. No, qué coño. 132 es cuando empezaron. Estos empezaron antes de que existiera. O sea, 132, si es una al año. Tú me dirás, Uf. esto es cuando empezaron Con los palillos y, y, la, y las sombras chinas A, a hacer, pero bueno eh, el, el, el caso es que viene La feria cantonesa, y ¿qué nos podemos esperar De la feria cantonesa? Un montón de cosas Súper chulas, súper chulas Por ejemplo Creo que lo pone debajo, lo que pasa no se leía, ponía since. Sí, desde 1957 Pero es mentira, porque entonces han tenido que hacer 7 al año Para llegar a 135 hoy Bueno, eh, Battleship Vienen estos Aquí es donde se presentan las cosas que van a dar vergüenza ajena cuando vayáis a los centros comerciales el año que viene. ¿Vale? Esa es la, esta es la VR paralela que viene. A esto sí que el display les da igual. Con que se ponga y no te demande el usuario, te vale. Te vale. Da igual lo que sea la aplicación. Ahora le doy al play a un vídeo y vemos lo que es. Pero, eh, ala, aquí. A ver, eh, nuevo el nuevo modelo que hicieron. Eh, este es el nuevo modelo. Eh, estos estos esto jo, yo, yo esto le haría una review de las nuestras sabes de, de, de, porque mola porque mola tiene ahí un montón de cosas bueno tiene, el... tiene viento y todo que sí que tiene viento y tiene luces, luces azules pone ahí arriba efectos de luces azules o sea todo esto... luego también tiene sus motorcitos ¿eh? no os creéis que esto se queda quieto esto ya que ya que pagáis los 20 dólares o los 20 euros en donde sea 10 años claro luego tienes esta la nave espacial esto es como lo de Vive, como lo de Vive no Vive no tenía una, una cachambra de esta una cosa de estas que, que tú te metes dentro. Joder, cuando cuando eh, hicieron Vive, eh, eh, hicieron la tienda de Vive, ¿no? el Viveport, tú no vivías eh, me, dentro me de una cabaña. Me suena algo está? de eso, sí, me suena. Una cabaña suena. que es… Eh, bueno, pues eso, que, que, que te venden esto, esto tiene que molar. Es tu propia habitación VR, ya no necesitas la… VR. ¿Dónde lo metes? Abajo en la calle… Está el contenedor de azul para echar las botellas, el contenedor amarillo y está el contenedor de la VR, que está, le tienes ahí. Porque además tiene hasta tiene un botón. Dice, tenemos un botón que me mola. Un Que quede claro que estás comprando un botón. Este es el cuarto de cualquier robiano ahora mismo. Este es el Dios. cuarto soñado de cualquier robiano Nos toca la lotería. Eso de acabar con el hambre en el mundo, no. Nos compramos una habitación de 300.000 metros cuadrados y metemos a todos los posibles cacharros que haya VR. Un transbordador espacial allá arriba. Traba sí, ahora, ahora os cuento, ahora os cuento. Hombre, voy a vivir rapidito porque esto daría para un programa entero. Esto dice que tienes un montón de juegos. La verdad es que da vergüencilla el, el hacer zoom. Eh, no os lo voy a enseñar. Hay mucha gente trabajando en ello, aunque aquí parezcan unos 5 o 6, pero hay mucha gente trabajando en ello. Eh, dicen que además tienen 24 horas de servicio si compras una máquina de esas, que me ha gustado mucho estas son las fotos del negocio y sale ahí un niño de un año y medio y dice antes buenas noches antes no, hola, sí Williams, qué bueno, se ven excelentes quién en el niño, las gafas dice, y la verdad es que el egg VR el huevo VR les encanta a los clientes es completamente surrealista es lo que me gusta de esta feria que es tomarte un ácido y flipar, da lo mismo, lo que sea. Eh, bueno, aquí te muestran unas cosas, pero ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo bueno. Este es otro cacharro que os podéis comprar, si vais a esa feria. Cariño, me he comprado el último cacharro de la VR, ¿qué es? El, el, el nombre de... El trono de, de la hierro. Eh. La, el, el visor que llevan, que nos estaban preguntando por el chat. No me acuerdo el nombre ahora, pero ¿te acuerdas, Oscar, cuando pusiste... Que, que había un vídeo de esto en un centro comercial de alguien que le pasó, que, que chocó y se volcó, ¿te acuerdas? Es verdad, que eso dio... Eso sí que dio... Era el, mismo, era el mismo aviso. Eso sí que dio vergüenza, ajena. Que no me acuerdo el nombre ahora. Eh, eh, pero esto tienes un montón se me de... me escucha ya, ¿verdad? Julio, o se sí, sí, escucha solo por el oído izquierdo. Madre mía. Sí, solo por el oído izquierdo, <risa> mía, el, sí, el izquierdo pero bueno, que es un... Eh, de dos, ha fallado uno, o sea, que guay. <risa> Te puedo poner... Te, te, espérate, te voy a poner en mono. Monaural. Te, pero... te voy a poner en mono. A ver, si, a ver si no si no meto la pata con esto. No te puedo poner en mono. ¿Te puedo poner en mono? ¿Te, te puedo? A ver. Yo la escucho, a Julio. O sea, podemos seguir. ya está. Hola, sí. probando. ¿Sí? A ver, no sé. Sí. Por ahí se, dicen que sí, que se te escucha. Bueno, no, creo pues que te lo he puesto en mono. No sé. Bueno, y si no, da igual. Vale, que estamos hablando de safety, de tal. Bueno, los, los, las cacharras estas que deben costar una pasta, pero esto es lo último que vais a ver en la, en la feria, te digo. A ver si, si tengo por aquí más, porque había, es que había uno que me lo hago en un puño. Eh, ah, mira, este, este es el de... Este es el de... A Masterpiece. A master, esto es un 9. <risa> esto en regalo virtual es un 9 con 9. Esto es el Alix, Este es el Alex de las ferias. A disparar, como bellacos. Tampoco es que se vea muy bien. De mecas este. De mecas, sí Eres un meca Eres un meca Pero es que luego hay otro, ¿eh? Este mola más VR el Warship ¿Un barco? Hostia, suena bien eso, es ¿eh? Warship Hostia Ucrania, no. no, espacio. Como paséis Paséis todos los vecinos <risa> Todos tu tus primos y tu tío Todos ahí juntos <risa> Y con el botón. Le, el botón. El botón, que no sé todavía para qué. ¿Os quejáis okay, de, de que no tenía O tenéis suficientes eh, los mandos de, de la PSVR o el, o el One de este TPVR, eh, ahí lo tenéis. Tipo VR. E3 Helmet. Sí, sí, sí. sí Y ahora viene de, de, lo más de lo más. He sacado los, los que yo me. Oye, yo no sé. Yo ¿Qué? esto lo probaría. O sea, si me encuentras tú en un centro de yo me subo. Eh, Pues no lo sé. Yo te digo que no lo sé. Porque, Joder, no lo sé es la no caña, no lo me da sé. igual lo que se ve desde fuera. O sea, no sé. Bueno, ahora viene lo que yo me compraría. Si me pudiera comprar uno, o sea, dos, me compraría este seguro. Esto seguro. Hostia, o sea, tío, yo, tío, quiero tío, tío. Esto. yo quiero sí, esto. Tío, tío, tío. Como las como la Terburner, ¿te acuerdas? De sí, sí, la sí como las Terburner. Ahí a dar vueltas como un... Como un, como un que, que, que, pues este le quiero. ¿Veis? ¿Eh? O sea, o sea, para jugar o sea, la elite de Angelus, mola. Imagínate, Oscar, que está tu mujer y te vea ahí subido. ¿Eh? O sea, sería, sería, sería el padre más guay de todo el puñetero de comarca entera. O sea, no hay en España un tío... Si ¿Tu padre qué hace? Mi padre es piloto de cazas, pero de verdad, ¿no? De plástico. Estoy ahí. Esto, pero es que mola un puño. Ahí con tus escalones y tus... y tus eh. Pues mola, mola, mola. Y el otro que me compraba es este. Que es, es, esta es la versión de... Eh, vamos a hacer las prácticas de eh, como es, Thomas bueno Thomas Cook ya se ha ido pero Iberia o de, o de Mexican Airlines o de, o de esto sería más Ryanair vamos a hacer las prácticas de Ryanair cómo sería ir en un vuelo y que haya todos turbulencias en la anterior tenía un texto ahí puesto y pegado con Photoshop, que donde lo pone, supongo que lo pone en chino, y lo han puesto en inglés, y está súper super mal la imagen ahí. Se corta un trozo. Pues no me digas tú que no mola esto. Que no mola. Porque mientras unos están jugando a esto, el otro está jugando en otra sala, intentando acabar con ellos. Pues no. ¿Qué que es la idea? Que es la idea? Pues hay una parte de, del Half-Life Alix que tienes que controlar una cosa así y claro. estaría muy guay ah, digas, ¿tú? tener ese periférico solo para esa parte de yo te digo, digo? Esto, esto es un vendevisores, esto debería esto debería venderlo Playstation, o sea, las PSVR2 deberían venir con Dios. uno de estos porque además es súper instructivo o sea, es que te has comprado, hijo, y viene ahí una caja de... o sea, wow me pone, me pone me pone mogollón porque el resto son cosas muy son, son cosas que, o bueno aquí disparando todos en un... con, con unas gafas que yo todavía no yo no lo, no lo Son pillo Son gafas de sol Porque tiene una pantalla te, no, muy yo. brillante sí. delante Es <ríe> un <Falte. risa> <risa> de sol Luego tienes, como siempre, tiene que haber un threadmill Un threadmill Molón Lineal Claro, solo este. puedes ir en línea recta. Es como si en Minecraft solo puedes ir recto. Son millones de kilómetros, ¿no? Hasta que llegues al final, pero no puedes girar. No gire. Además tiene un motor y cuando hace el giro suave te gira. Sí. Pues, eh, no, pues no estaría mal, ¿eh? Porque así notarías que gira... O sea, tu oído te notaría el giro. O sea, hmm, no estaría mal eso, ¿eh? No sería mala eh. idea. Habría que probarlo. Habría, sí, Mira y mira que no lo hemos visto nunca. O sea, hemos visto No porque siempre, no... Claro, no hemos visto uno que rote la peana y, abajo. Y el posgrado es que hace, te, te gira súper rápido, ¿no? <risa> no, no pero ahí. es que no lo tendría. Este sí es ya giro suave solo. Y ya la inercia, ahí. la inercia que tiene eso. Claro, giras así. Claro, pero, así. Pero, pero no es verdad, te te a lo mejor siete, a siete yo, ya podría jugar con giro suave. <risa> claro. <risa> bueno, y esto este no es este interesante. Pero... O sea, pero... bueno, yo lo usaría. ¿eh? Esto, yo uh, lo usaría porque... A ver, es muy difícil detectar que el usuario hacia dónde dónde gira claro, él claro, solo, claro. ¿no? Pero si o sea, si tienes para girarte con el joystick eh, no sé, podría ser interesante o sea, yo lo, lo vería posible, si, si rotara, claro que no que no rota, eso seguro que no rota pues eh, No, no rota si, si te rotan o sea, rota si llegan mm. dos y se ponen a mover sí, y te empiezan <risa> a girar <risa> Claro, pero si no, si, si no, va a ser que no Así que, eh, y esto, esto es lo que dice que esta es otra cosa que mola esto sí que mola Esto sí que entre tu pareja Y te había dado la vuelta Y... Y aparte que no tiene absolutamente nada O sea, esto es una batidora No tiene... En el Madrid Games Week Había uno parecido a esto sí, pues... De hecho, pues... yo probé algo similar en el Mobile World Congress el último que estuve ya pero es que no o de lo último sabes como que era de Samsung con el Gear VR esto, esto no lo veo yo es por, por eso que la gente de la VR le... vamos a ver si tienes a este tío ahí encantado viendo una mierda de lo que está viendo con un, un, un, un, un visor que no se ve muy bien con... si la gente lo que quiere es espectáculo no quiere no quiere display y no quiere no es lo bueno de, lo, de los arcades, ¿no? Puedes hacer cosas que no vas claro. a tener en casa ese cacharraco Pues eso. De, eso es. de normal, sí. claro. Eso es. Mira, este somos yo y mi mujer. Los dos. Todas las tardes. <risa> Ahí, bueno, ve, y luego a la cápsula. Y no os digo lo que se hace dentro de la cápsula. Tú cierras la puerta y esa es una cápsula. Ya está. Bueno, semana. Eh, yo, yo creo que. Ah, no tenía Ah, esta es la última. Esto me reí mucho con, con, la, con la, la moto. Esto es una moto. No sé si se, se llega a ver. A mira la moto. Ah, ah, ah. Mola. ¿Eh? Pues el, está juego, chula. el juego justito, eh. El juego son, sí. Tiene los polígonos justos, no vaya a ser que. que sabe, debe costar una pasta el polígono. Pero joder, tío, que se, lo han puesto que es súper rápido, ¿no? han puesto una velocidad. Mm, Man. No sé, igual pero, y que claro, la... gira solo, o sea, no se inclina con tu propio peso. No, o sea, claro. Y claro. tienes el manillar y tiene un movimiento y pues pero, es como la apuesta oh, interesante de probar. ¿Sí? Hmm. Joder, Vosotros, es que lo compráis todo, me cago en la mar, No tengo filtro. A ver, sí. tiene que ser divertido. Yo, tú, no, ¿Tú no irías a probar eso en un centro comercial? Yo sí, iría. a ver qué... Yo iría a mal meter. Yo me pongo en la cola de decir, pues mira, tú, uh, el foc que tiene que tener eso, el IPD, oye, ¿sabéis que cambié Al final nos echan de allí. El, el, por troles. Bueno, fan y VR, y todo esto viene porque la feria aquí de las abejitas, eh, abejitas VR, la 132 Canton Fair, esta sí que mola, ya nos podían invitar ahí, y no a la Gamescom y esas cosas, esta es la más interesante. El, esta semana, otro que lo ha pasado mal, mal, mal, ha sido Zuckerberg. Eh, le están dando una caña en Estados Unidos brutal, brutal. Yo no he visto un, un, una cosa igual. O sea, esta semana que yo haya leído cinco artículos distintos diciendo que no, que no, chaval, que no. Y me ha gustado este. Dice, ¿y qué pasaría si el metaverso pudiera existir sin la realidad virtual? O Se nos están echando, nos están echando el metaverso. Si ni siquiera hemos entrado todavía, ya nos, a los de la VR nos están diciendo puerta. Puerta, ¿por qué? Mira lo que dice, ¿qué importancia tiene la VR? Le preguntan a uno, que sabe mucho de esto. Dice, en ese Y, como en VR y otros dispositivos, dice, no, no, no, no eso es otra cosa que me vuelve loco. Dice, la suposición de que tiene que ser en VR. Dice, en el libro Stephenson, y fíjate, Stephenson, Neil Stephenson, el creador del metaverso, hace ya 30 años dijo que sobre todo los ricos usaban visores de VR, pero que la gente normal se limitaba a usar el ordenador normal. Estamos reviviendo estamos es, es, Era el oráculo O sea, no solo se inventó el metaverso Se inventó cómo íbamos a entrar en el metaverso Que es si no tenéis un duro Por el teléfono O por el portátil o por la tele Si tenéis mucho hmm. dinero Si eres rico, eres VR O sea, que daros con un canto en los dientes Sois ricos, robianos, somos ricos son los 10 <ríe> reyes más ricos de Europa Podrán <ríe> Somos pues unos un privilegiados o sea, Julio, tú que tienes 15 visores, eres, eres eres el rico de los ricos. O sea, eres un dios. Ah, Ramón, menos porque tiene dos. Pero, o sea, pero aún así es rico. Y vosotros, Rovianos, seguro que tenéis uno o dos. Uah, sois Si es que esto es la clase alta. Estamos aquí. Vamos. Esta es la clase alta. Bueno, pues le, que no, que, que tal. Y que, pues eso, que le han, le han dado mucha caña Facebook, el metaverso es aparentemente lleno de nada y de tristeza es que cada vez va, cada vez va más o sea, cada semana que pasa le, le, le, le zumban más qué manía le han cogido y que, y que no, dice que no que no y esto no es muy bueno porque estas noticias, aunque nos riamos aunque nos pueda dar más o menos pena tal eh, esto va en contra de lo que es el ecosistema del VR, porque bueno, pues si hay una empresa que se está dejando sus dineros en todo esto y, y, y puede llegar una mañana que se levante záquenme y diga pues no, se acabó hasta aquí he llegado recoge, abras, recoge que nos vamos y le meten un coche la caja su planta y se van todos pues ha habido ha habido o sea yo estoy poniendo algunos de los artículos o sea que, que hay mucha hay mucha liada con esto el ya para terminar lo que son mis dos estas cosas eh, viene el Infinity Festival que va a estar muy divertido, ya sabéis estas cosas que siempre nos ponen experiencias eh, inmersivas Que luego veremos en, a lo largo del año y que seguramente lleguen O sea que, que genial, porque van a llegar unas cuantas unas cuantas muy muy muy interesantes eh, Algunas ya las conocemos como The Soloist, pero bueno, hay otras que no Y seguramente sean sean chulas eh, Raindance también, que es el otro Este es más conocido yo porque Infinity, a lo mejor no le conocíais Pero Raindance creo que hemos hablado aquí todos los años de él me suena. Uh, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Nants, del 26 de octubre al 26 de noviembre. Y se ve muy chiquitito, pero cada una de estas es una es una experiencia. Es una experiencia. Y experiencias muy interesantes. Yo esta la quiero probar. Que es una máquina de escribir. Y un tío con el que ahora se, la cabeza se le convierte en una máquina de escribir. Y, y eso en VR tiene que molar. A ver dónde sale la cabeza. Por ahí. A ver. Bueno, Hace eso, tal, ¿ves? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo mola? ¿Eh? Que ahí, ahí va a estar Call of the Sea VR. Sí, señor, lo tenía aquí apuntado. Ahí, Call of the Sea VR. Bien, con las ganas que tenemos todos de jugar ese juego, pero mucho ánimo. El, el los, pues está, es una selección, es una selección. Y hasta, hasta aquí puedo leer de lo que creo que ha sido lo más importante esta semana eh, para complementar lo que trae Ramón. Vamos a hablar de hardware Vamos a hablar de pico Pico Pico dice ByteDance vende 46.000 picos Desde el lanzamiento El último mes Pero esto El último mes Bueno, es que ahí debió salir antes Yo esto no sé El último mes no sé qué significa Porque salieron hace nada Pero bueno Dice que quiere llegar Pero a un China millón. dice ¿no? Sí, solo en China Yo estoy hablando de China Quieren llegar a un millón en China Que es el 0,0001 de los chinos que hay o sea que las miradas muy, muy arriba no las han puesto, cosa que me parece bien. Un millón creo que es poquito. Pero está de puta madre, ¿eh? No, me... a ver, está, está genial, ¿no? Está genial. Pero que no, que no. Bueno, un millón. Un millón contando con todas las que vosotros os habéis comprado y no se están llegando. Que levante la mano, que ponga ahí un. Escribir mano. Por escribir hay manos si y os ha llegado las pico 4. Mano. Poner mano. Es que lo demás uno me resulta. Mano. Y si no hay ninguna mano levantada, es que no le ha llegado a nadie. Y si no le ha llegado a nadie, es que hay un problema. Porque además había una distribuidora aquí en España que la estaba distribuyendo, ¿no? Y que lo había hecho la precompras y todas estas cosas. Está llegando. Sí, pero la tampoco gente. Lo, lo, lo había enviado. Comentaba. Tampoco. Pusieron los comentarios o algún, o sea, algún rubiano. Decía que, que lo mismo lo enviaban en el viernes o este lunes. Pues a ver, no hay manos. No hay manos. Ah, yo no pensaba que el ninguna. retraso iba a ser para, para los que habían precomprado más tarde, no para pero todo el mundo, pero bueno. Pero de verdad, pie, pie, eso significa que te han mandado, <risa> que, que te han mandado las tres, las pico tres. El, mañana el, el, empiezan a llegar, por eso es lunes. Pues, ah, qué casualidad. Mmm. qué casualidad, siempre mañana, dos semanas, como decían. Cuánto queda claro. dos semanas, dos semanas. Bueno, pues si mañana empiezan a llegar quiere decir bueno a, a, y además a ver a quién, a quién. ¿no? Porque... Pues uno, pues uno según comentaban se, se intuía que habían vendido un millón por lo que decía eh, voz, ¿no? Te acuerdas que decía que eran x cifras, ¿no? El, el, sí. Que, que se, pues vamos, no, o sea, habría sido un millón o por ahí. Oye, pues bueno, están empezando, tampoco son. No tiene una, o sea, una Son son realistas, digamos, no poco a poco, no es la, la clave. Mm. Así no se desilusionan. En Amazon me pone que llegan el martes. Nacho, qué suerte tienes en el martes. Eh, el 25, sí. Mucha gente le ponía el 25. Están en camino. Como las Pro. Es verdad, Gaby. Dice, mañana llegan las primeras. Bueno, pues eh, eh, a la que os llegue os las ponéis. Y no vayáis, si vais algo, no vayáis directamente a la review. A decir, no tenéis ni, muy ni idea, esto no tiene nada que ver con la review. Eh, Aguantar dos días, nosotros la review la hemos hecho con 15 días. A los 15 días sí ya podéis entrar y hablar, porque si no... Bueno, además de las pico normales, llegan las pico business, ¿no? Pico 4 Enterprise, anunciado en, Enterprise. también en la feria de Lisboa, la AUE, la AUE Europea, como le dicen, la Augmented World Expo, Básicamente las Pico 4 Enterprise, que no son las Pro, es Pico 4 Enterprise o Pico 4E, como lo, ellos lo, lo dicen en, para que sea más corto. Uh -huh. Pues la diferencia que traen con las Pico 4 para consumidores, básicamente es que meten dos cámaras para tracking ocular y una cámara para tracking facial. Aparte de, de la almohadilla especial para todo el tema de, de que hablamos de eventos y demás, que se limpie fácil, el tema de que se desinfecte uh -huh. sin problemas, que con los materiales, ¿no?, para, para soportar ahí, pues, mucha gente. Y aparte, también el software, sí. comentan que es la Pico Business Suite, que va integrada con, con el visor y proporciona acceso a un sistema de operaciones de nivel empresarial directamente, permitiendo, pues, eso, que, que se trabaje de forma segura y privada. En cuanto a privacidad, dicen que a principios del año que viene recibirán certificación ISO 27001, porque le dan prioridad a la, a la privacidad desde Pico. Y otra cosa que comenta interesante, que, que el software, el Business Suite, está enfocado a, a como le dicen, a, a, tres, a tres factores, que es sincronización, streaming y modo kiosco. modo kiosco, os acordáis que es para, pues si tú tienes una aplicación, para que arranque directamente esa aplicación, ¿no? Digamos, eh, por ejemplo, ¿no? acordáis que en los pico también colaboró con Iberia, creo recordar, y, y cuando tú cogías un visor en Iberia, o en un vuelo, ¿no? pues que la aplicación el visor te tuviera solo la aplicación de, para ver las películas no te pongas ahí a liarla no o sea sí. solo del modo viejo sí, no en... y esas cosas eh, Exactamente. Que, eso que intentamos hacer todos cuando te sientas en un avión y te pone en la pantalla para ver los vídeos y te dedicas a ver si puedes hackear Android. Y me tire, claro, te tira así el, el vuelo, si son tres horas, pues te, tiras, te has tirado tres horas intentando colgar tu pantalla. Y si puede ser la de toda la fila de, de delante, pues mejor. Eh, el nuevo kiosco, sí, pues claro, estas cosas sí. que son lo que tiene que ser. Pues tú no le quieres dar el visor a alguien en una feria y que el tío se la ponga y se ponga a utilizar todas las otras aplicaciones que tú no quieres. O te borre algo, te formate algo, no, tiene que ser solo eso. Y Desde tiene una tienda genial, de aplicaciones... Porque Además, te ajusta automáticamente la distancia interpupilar y todo. O sea, la gente solo se la tiene que poner en la cabeza y ya funciona. Eso Aguanta, los camaguaros. Aguanta, aguanta. <ríe> oh, que, no, que no todo es reluciente. Dime. Según dicen en la nota de prensa que, que, que compartió Pico, sí. dice, vale, espera un segundo que lo busque, ya que has dicho eso, Julio, dice, Pico 4, dice, además, Pico 4 Enterprise cuenta con planes, cuenta con planes para admitir un ajuste automático preciso del IPD. Si tú dices que cuenta con planes, es que no está cuando vas a lanzarlo. ¿no? Si no dirías cuenta con ajuste automático, entonces lo, es lo que sugiere que no estará de salida esta función. Que bueno, que ya sabéis que si tú mueves con como, como el Pico 4, el motor está ahí, eso lo va a hacer igual que el Pico 4 consumidor. Pero luego mm. es de que el tracking ocular desde la distancia y entonces le diga claro. al software, oye, muévelo. Pues eso mm. parece que, que llegará, pero parece que no va a estar de salida y eso los visores se podrán precomprar en noviembre y estarán disponibles en diciembre España Invalon es distribuidor de Pico 4 Enterprise y, hmm. Hombre, y esto, nada, esto que, sí. tiene la RAM más más veloz que las Quest 2 por ejemplo por cosas quiero decir que, que el cual con el XR2 es el mismo le puedes subir un poco hmm. la velocidad dependiendo de todo lo que le quieras chutar ahí de calor o sea que si le metes un ventilador o 15 ventiladores y una bolsa de hielo pues a lo mejor y hidrógeno eso debería ser como por hidrógeno debería de ver eh, como como los que rompen los los el overclock los récords no pero bueno el eh, el o sea una dd dd cinco y esta lleva D, o sea dr 5 y la otra lleva dd 4 o sea que algo se tiene que notar. Esto lo dijo Karma una vez, que había hecho que, que dentro de las Quest 2 había dos tiradas distintas, una con los timings de la RAM más altos y otros más pequeños, y que era casi imperceptible, pero que ellos sabían que una podía ir más deprisa que la otra. Decía, pero que no no lo ponían en la caja ni en ningún lado, y no se sabía. O sea, a lo mejor alguno de vosotros tiene ahí unas una Quest 2 <risa> atómicas. <risa> sí. Qué guay. <risa> bueno. Eso se puede medir en Android, quizás. Ahí tienes las la especificaciones de la, del tracking ocular que te dice sí, binocular, o sea, dos cámaras infrarrojas VGA tal, y, y, y la de face tracking monocular, infrared VGA, del mismo tipo que, que la. O sea, es como la ocular. No hablar en ningún momento mm. tampoco de renderizado dinámico de foveated, pero oye, quién sabe. A ver, eh, el problema de estas cosas de estas. Eh, yo Por aquí, por el laboratorio han pasado Tres o cuatro que tienen eh, Tracking facial y tal El problema es que como no hay casi nada eh, El único que está, lo digo, a nivel usuario ¿eh? Perdona Oscar ¿Se sí supone me... que la cámara es lo que se ve en la nariz? Eh, sí, sí, eso es el visor sigue siendo lo suficientemente largo porque si tienes una nariz grande, pues te traqueará Tapas no, para... tapa la boca. Para el tracking facial es la que hay en la, en la punta de la nariz, ¿no? sí. Eso es lo que se ve. Sí, pero pues no sé, te traqueará la punta de la nariz. Y de ahí la poría la boca que estás poniendo. Me lo estoy inventando, hay que ser broma. No lo sé, la verdad no, es que no, no lo sé. Supongo no lo que, sé. Que, el, no sé, que se verá la, la, la boca, digo yo. Bueno, pero que os decía que esto luego tú te lo compras y alguno de vosotros dice: Se le va la olla y dice, Me voy a comprar el Enterprise por aquello de, la, de, la, de Star Trek. Voy a ser eh, Spock. Y se, y se pone las la Pico Enterprise, eh, que luego casi no hay software compatible, a no ser que lo hagas tú. Esto para las empresas, pues a lo mejor nos viene bien, como desarrolladores, en un momento hay un proyecto mm. que lo necesitas lo haces. Pero no hay casi nada. VR Chat es el único que yo creo que sí que tiene directamente unas librerías de, que es compatible con Toby, con el de la Rever. G2 y con no sé cuál más. Y con el cacharro este de tracking facial. De, y el cacharro ese. Pero vamos, que mm. poco poco más allá que meterte en VR chat y enseñarle los dientes. Neos. Gente. Neos, sí, Neos también. Sí. También lo tiene. Mm. Sí, pero no hay nada más. Mm. Bueno. Bueno, pues son 900 euros el visor. Ahí está. 899. Exacto. Pico. 4, Muy bien. Enter Enterprise, como mola. Y hasta aquí podemos hablar de Pico ¿no? Porque le hemos, eh, a mí me sale Pico por Bueno, la... eh, aquí meterlo Porque bueno, muchos estáis hablando Qué pasa con el DisplayPort Había por ahí es que si hay Gente que decía que, que le había respondido El chat de las Servicios de asistencia técnica Que es posible que sí, vete a saber, aquí las compañías Bueno, la cuestión es que Sea como sea, como se está hablando mucho De esto de DisplayPort sobre, O sea, por vía USB-C bueno, nos pusimos en contacto con Pico y les, les consultamos a raíz de que justo acaban de anunciar el Pico 4 Enterprise y les preguntamos si Pico 4 Enterprise o Pico 4 Consumidor iban a tener en algún momento pues la, esta funcionalidad de DisplayPort sobre USB-C que tú, Oscar, en el, en el análisis comentabas de que quién sabe, ¿no? ¿Quién podría llegar a ser? Bueno, si... pff, claro, es que no... Sí. Y bueno, pues la respuesta oficial fue actualmente no hay ningún plan para el soporte DisplayPort a través de USB-C, pero habrá la capacidad de conectarse de forma inalámbrica para PCVR y también por cable, como sabéis porque lo tiene y uh -huh. eh, bueno y eso, que no hay, no hay ningún plan de momento pues, pues bueno, eso significa que pasado mañana pues puede haber un plan, pero de momento a día de hoy no lo hay pero, hombre, es que yo creo que si, hubies, <risa> si hubiesen incluido el hardware que hace falta para hacer eso que hace falta un hardware aparte del propio visor del que trae por defecto para gestionar una, una, una, una pantalla, o sea, como un monitor, ¿no? Uh -huh. eh, entonces podrían decir que sí que tienen planes y que en algún momento, pero eh, si han dicho eso es que no han puesto el hardware y por tanto no hay planes ni se puede hacer ni nada. Vamos, ni tío, actualmente. Que... Yo, yo había puesto en este modelo o en estos modelos no tenemos ningún plan de dar soporte. En claro. el, no, en este modelo no vamos a dar no, vamos a ver. Eso es lo que yo diría. Siendo honesto, en este modelo no. Lo dimos una sorpresa y, y luego dicen, sí tenemos. Aquí está la versión, no sé cuánto, ¿no? Okay. pues yo, yo creo que no. O sea, yo creo, creo que ya a estas alturas están jugando no con nosotros. No, están jugando con la ilusión de la gente. Con la ilusión no se juega. Porque luego verdad? vienen las soluciones. No, y no más. Que a Mi, ver. En, la inglés es, que, en inglés, el, que... la, la, la frase del que nos dijeron es: Currently there is no plan. Currently no. no actually, claro que es que es muy Ramón y la fino cuando traduce del inglés, eh, que no es lo mismo currently que actually, claro, hmm. eh, pues eso currently que no, vamos que no, tenía que haber mandado una pegatina que diga no, <risa> hay alguna duda no, no, nope. como la película no, nope. pues ya está y habrá vida más allá del display eh, si lo si llega bien y si no llega pues también porque virtual Dime. precisamente pues, un, o sea, pues, Había un símil en el foro de en los comentarios de, del VHS Lo que pasó en su día ¿no? Del beta VHS de, de que el VHS tenía menor calidad ¿no? Y al final fue lo que triunfó Pues el camino, la industria Es lo que hay Al final sí, nosotros tenemos que acostumbrar sí, señor. Y es verdad eh, o sea, si es, Tú, Oscar, lo dices Cuando juegas Movimiento D, pues sin cable Lo haces tú, no usas DisplayPort pues. O sea, hay muchos muchos de vosotros a Cuando ver. pasáis a, a sin cable, no queréis vuelta atrás Yo te digo que si tuviera DisplayPort Para simulación, podría valer Si me quitas el DisplayPort, yo en simulación, no Y, y sé que en el foro alguno habéis preguntado eh, Oye, no estaría mal que hablaréis un día de simulación y Es verdad que hemos hablado muchas veces de simulación Pero para mí, y esto es personal eh, la, la simulación eh, Cada milisegundo cuenta Por Y más conduciendo Por el tema de de reacciones que vas a tener cada milisegundo, de verdad que cuenta y cuando vas sumando milisegundos a lo largo del circuito, esos milisegundos se acaban convirtiendo en medio segundo, en un segundo y un segundo de diferencia es un montón, o sea, un montón es que te, te pasan por encima en un circuito entonces, eh, esos milisegundos yo no los quiero, yo los necesito en el visor quiero que sea instantáneo, todo lo que se pueda y además todo lo que haces en simulación, cuanto más fiel a la realidad mejor, o cuanto más puedas subir el super sampling, cuanto más puedas subir todo lo que puedas subir en el juego pues es muy agradecido, son muchas horas ahí dentro las que te tiras a la semana y cambia mucho, entonces todo lo que en DisplayPort que es automáticamente nativo y va directamente a las gafas, no quiero tener virtual desktop, que por cierto se ve muy bien virtual desktop o su este de streaming consumiendo CPU consumiendo GPU, consumiendo lo que tú quieras cuando me lo estoy quitando de la simulación, esa es mi opinión personal con los simuladores si alguno de vosotros eh, se ha comprado Quest, porque oye son 300 euros y no quiere dedicarle más, no puede dedicarle más pasta, me parece normal, me parece normal. Pero ya si me veis elegir, simulación es igual a DisplayPort. Y desde ahí ya podemos comentar un montón de cosas si queréis otro día. Pero a ver, visores van a seguir habiendo, o sea, tenéis Barrio Aero, tenéis tenéis Pimax Crystal que, que llega este año en teoría. Sí. O sea y, y, el, y el Megane que hemos hablado antes, o sea que, que, que no. o sea quiere decir que dentro de, de la UR, que, que somos el nicho, ¿no? Pues la simulación que también es un nicho, pues va a estar esa opción ahí, que valga más pasta, sí que... eso ya pues mucha más, <risa> mucha más pasta, es, que es una barbaridad. Sí. Que solo queremos que, que a un casco barato le pongan display, pues no queremos comprarnos cascos de 2000 mil euros. <risa> pues no, o sea, no... Eh, vais a pasar todos por el agujerito. ¿Queréis display por 3.000 euros? ¿Por qué? Porque lo digo es así lo que nos están diciendo. Venga, vamos a pasar a otra... A Lenovo, que ha compartido Lenovo. las especificaciones, porque acordaros que lo anunciaron, pero no, no dieron las especificaciones. Y la cuestión es que tiene el XR2 Plus, generación 1, que es el mismo procesador que Quest Pro. Sí. Y prácticamente tiene las mismas características que el Quest Pro. Digo prácticamente, ¿vale? Ahora decimos las que no. El almacenamiento es 128 GB, Quest Pro lleva 256 GB de lo que es de, de espacio para meter cosas. 12 GB de RAM también como Quest Pro. Uh -huh. ¿Os acordáis que tienen el doble que, que Quest 2, por ejemplo? Sí. Y la, lo que tiene este, tiene más resolución por ojo el de Lenovo que el de, que el de Quest Pro. Aquí veis que estamos hablando de, de 2280 x 2280. El de Lenovo y Quest Pro son 1800 x 1920. Que tiene, su aquello, eh, que tiene eso, su no, aquello, ¿eh? Que tiene suma. No es una burrada, pero este es unos es cuantos, ¿eh? 2880 es barrio aéreo, ¿eh? 2880 es barrio aéreo. Por 2700. No, no 2200. Ah, 2200, estaba yo flipando. Está no, no, no, diciendo al no, no, no, que le no, va a explotar no, la cabeza. No, no, no. Que esta está diciendo, es que lo veía como si fuera <ríe> dos, la verdad. 2280. Es 2280. Es verdad. Pues estaba yo, claro, se me ha volado la cabeza. También parece que. Que puede tener más batería que West Pro, que pues menos que batería. Ellos Pro dicen 2. que tiene 6900 miliamperios. Es un y hablan, más de, tamil, que la, más HB, hablan HB, de que más resolución. Hablan de que la conexión a PC es por streaming, tanto en Wi-Fi como USB, USB C. Ahora, pues otro, ahora yo. Materiales que se pueden limpiar completamente. Eh, lleva Jack. Que esto en Pico 4 no lleva Jack, ya sabéis. Y el Enterprise tampoco lleva Jack. Quiero recordar, ¿no? La especificación que has puesto antes no ponía nada de jack tampoco Jack y de jack un momento, espera aquí no Y este, audio sí, hombre ah, no, no, este sí lo digo, el, digo el de digo el Pico 4 Enterprise que tampoco lleva jack el Pico Watt, el modelo. yo eso no lo entiendo pero si eso son 10 céntimos menos de 10 céntimos si es hacerle un agujero <risa> si es que lo puedes hacer con un con, con el soldador mientras estás soldando haces, coges la caja y le haces el agujero o sea, yo no entiendo por qué no pueden llevar un mini jack qué manía con meterlo todo en el USB-C por dar, cierto dar, Solo un segundo Hablando de USB-C Tengo aquí las baterías estas Bueno, una Las múltiples cosas raras Que nos compramos para Quest Cada cual más ortopédica Y cada cual que pesa más Con baterías por todos lados eh, No permite El que tengo yo No permite hacer pas O sea, tú metes el USB En el ordenador Y no te, no te lo detecta Como un dispositivo Tienes que quitar Y meterlo en el original En el USB-C original de las gafas No en el USB-C Que permite cargar la batería detrás por mucho cable que llegue de las baterías USB-C al USB me estoy como me estáis siguiendo o me estoy perdiendo yo mismo la estaba mirando y me perdió claro la batería leche que el, la, la batería tiene una, un eh, adaptador esto. para que puedas conectar cosas USB también esto. pero no funciona con PC con datos eso es efectivamente es solo para cargar eso es esto que está que está por ahí este este puerto uh -huh. USB-C si yo lo enchufo al ordenador, no lo ve. Tengo que enchufarlo aquí. Pero entonces ya no me ve carga la batería. Entonces, no sé. Cosa rara. <risa> el mundo... El mundo... Eh, mod. Que no está planeado para esto. Bueno, man. pues Lo interesante es dos cámaras a color para el pass-through que, que lleva el Lenovo. Y en el anuncio de la especificación en había una, un comentario que han hecho que, que bueno lo voy a leer porque hay una cosa que, que me ha llamado la atención dice aunque estamos seguros de que la realidad mixta es el futuro de la realidad virtual aumentada empresarial también estamos seguros de que los visores de RA y RV seguirán siendo muy necesarios durante mucho tiempo la mayoría de los casos de uso de la realidad aumentada en un entorno de trabajo requieren ...lentes transparentes para conocer la situación en entornos potencialmente peligrosos... ...como una fábrica o una obra de construcción. Mm. Y luego hay una frase que, que, que voy a decir ahora que, que creo que podría podría estar relacionada con Quest 3... ¿no? Si, ...si se confirma que aquí hay OSCAD y tal que vimos. Dice, al mismo tiempo, el pass-through de alta resolución es un gasto adicional... ...por el que no todos los usuarios de RV optarán. Por ejemplo, en entornos educativos y otros escenarios que, cons que consumen principalmente contenido pues no o sea el pastro un pastro de buena calidad sin darte cuenta lo empiezas a usar eh, porque es más cómodo que quitarte el casco para mí ¿eh? yo, yo no. pues no el Lenovo muy mal <risa> <risa> es una excusa eso. <risa> eh, pero yo sí que lo veo, por ejemplo, por a PlayStation VR 2 Y me parece que aciertan. ¿Para qué quiero yo el pass through si es un visor de realidad virtual? Porque el pass through ¿Vale? es el futuro, porque ahora el pass through no, no, no, pero, es pero para que no juegos para juegos, Anda que ¿Para qué quiero el pass through? Joder. Para verme la lata de Coca-Cola, venga. Que no. Para eso ya tengo las cámaras en, en blanco y negro. Porque porque ahí es que yo le tengo mucha fe al pass-through le tengo mucha fe a, a poder utilizar mi creo que es, creo que es un vendevisor creo que es lo que una de las cosas que harían que la VR eh, diera un paso para adelante con la gente que no le gusta sentirse cerrado sino que te pones el visor y vas a, va, es, eh, lo, la AR sí del sí futuro, sí si ¿no? yo le veo el potencial horas, si yo o sea, se lo si, ta, si yo se lo veo tiene tantos posibles juegos que se pueden hacer entonces, porque eh, ya que estás hablando de eso, solo, solo eh, voy a meter aquí una cosa solo para, para que. Porque ha habido una empresa que ha salido eh, ahora en el agua que, que habla de esto. Habla de voy a mapear tu habitación. Voy a mapear tu habitación, la dejo mapeada, y a partir de ahí empiezo a construir una habitación, una capa sobre tu habitación. Una capa real, o sea, una capa virtual sobre tu habitación. Estas cosas que hace el, el TV ¿cómo era? T forgot. Que, que, que, el juego se adecúa a la habitación donde estás, pero es que esto le vamos a poner unas, unas texturas a la a tu habitación que realmente no están ahí. Entonces me parecía, me parece de las cosas que esto sí que es el futuro de verdad. El, el, esto se llama Sync Reality. Mira cómo mola. Y esto, esto vas a tener, vas a poder jugar tú con el grado de virtualidad que quieras, con el grado de realidad también que quieras, ¿no? A ver, estos han venido sí, arriba, sí, estos sí, han venido arriba. también, si yo no te digo que no me mole. Pero de aquí a cinco años pasan muchas cosas. Si ahora si ahora llevamos la vista atrás de hace cinco años, nos reímos con lo que se, con lo que hacíamos. Y PSVR 2 va a vivir cinco años por lo menos. Con lo cual cuando llegue bueno, que no es por cargar nada, digo que es una pena. Que es una pena. Hay hay cosas pero, muy pero, interesantes de juegos en VR. Tipo... Sí. Perdón. Sí, sí. No no di sí. Julio perdón. Si te he yo que te hombre tenemos el botete toda la noche. <ríe> los de tipo tipo diorama en plan como Demeo por ejemplo y a, algún juego o sea de, juegos que puedes jugar en, en tu mesa o delante de ti y ver a tus amigos como si estuviesen en tu casa y sentirlo así tiene que ser una experiencia muy chula que, que no te la puede dar tan tan parecida en solo ver claro no es lo mismo pues es para, para visores estandar hmm. o no inalámbricos porque Playstation 2 está con el cable y pues, es más entendible todavía que no, que no lleve eso claro Hmm. Bueno, estáis viendo todo lo que se puede llegar a hacer ¿no? con, con, con estas cosas de la XR, de la VR Pues esto es lo que deberíamos tender todos a esto Y para eso necesitas unas gafas Y además, fíjate lo que te digo Tú te pones las gafas Y si la otra persona tiene también las gafas Y tú estás viendo el mundo real Podrías ponerle una skin de su propia cara A la que te está mirando con las gafas para verlas sin gafas, aunque realmente las tenga. O sea, todo el mundo podríamos ir con gafas y mirar al otro y tener una skin que estaría quitando las gafas de su cara, para que no sea tan raro. ¿Eh? Y como tenemos tracking de ojos, todo el mundo. Sí, ¿Eh? Como, como ¿Mm? eh, aquel experimento que sacaban de que le ponían una pantalla por delante para poder ver eh, los ojos, ¿te acuerdas? Sí, pero no. O sea, sí, pero más fácil. O sea, aquí hay mucho que hablar y es, es angustiante hacia dónde vamos. Angustiante porque no llega porque me voy a morir antes de verlo y no quiero así. el DMO de meo de meo de te anuncia ya Julio sí pues, pues eso <ríe> pues, claro, es, que es el paso lógico o sea tendría que estar en AR le he puesto en el chat he dicho el de de AR o sale el año que viene qué te apuestas y, y ya lo han anunciado pues, pues, no, no, ya, ya lo anunciaron en, la, no, en el programa anterior como lo estaba no. <ríe> <Bueno. ríe> que estábamos hablando de que esta mujer está diciendo y qué hago yo con esto ahora mismo en la mano a su jefe diciéndole pero esto es el metaverso y qué hago yo con esto todavía no lo sabemos pero tienen ¿Qué? razón en lo que dicen también de los visores de AR tú en ¿Eh? un entorno peligroso el, este visor te reduce el FOG ahora mismo como ¿Mm? este está cerrado si lo veis no es tampoco como Quest Pro que tiene más periferias si y le quitan los, los bloqueadores ¿no? cierto eh, cierto bueno eh. Vale, te puedes pillar pues, ahí, adelante, te puedes ¿no? cortar una una mano si no estás mirándote a la, a la, a la máquina que estás manipulando con AR. Ah, por cierto, estabais hablando. ¿Cómo está esto? Eh, ahora, es ¿Qué? que. No, no, no, que, no lo, que no lo encontraba, pero quería poner lo Que has dicho, en, en un ambiente peligroso, me ha hecho mucha gracia este. Esto. O sea, esto es genial. Esto es genial. Un soldado, tras las pruebas con las gafas de combate de Microsoft, dice: Esto va a hacer que nos maten. <risa> es, que es, a ver, es genial o sea, es, es, pero que son declaraciones de, de otra persona porque tú pusiste algo de esto ya en el programa anterior no, no yo, yo dije que se estaban mareando pero es que esto le han hecho la entrevista a uno, eso dicen y entonces el, el soldado dice, mira macho a mí me van a, me van a volar la tapa en los sesos cada vez que me ponga la gafa, entre lo poco que veo lo poco que funciona y los brillos y, bah, que, me, que, me, que me van a fundir y mm. claro pues eh, eh, tampoco es buena tampoco es buena publicidad Creo. Es, es que, fíjate, que, se, que se lo venda todo lo verlo. que ocluye en esas gafas. Claro. Son, son, no. o sea, es que el mundo real se ve una puta mierda con eso. O sea, sí, no se no se es como las la, la Solo Lens 2 originales, no, no ocluyen tanto. Esas son una versión que tiene que funcionar en exteriores y para que vean algo tienen que ocluir el, el mundo real a tope y se ve como no, si llevas puesto una gafa de soldador. Eso es. Eso es. <risa> Eso es. Bueno, pues eh, no, no le ha dado mucha mucha mucho feeling no a los soldados, han dicho que, que por favor no, y que por favor se la vendan a los contrarios. O sea, todo esto es al final que, que se la vendan a, pues eso, a los rusos. Rusos, tenemos una gafas, poneroslas y, y se acaba. Agarra. De paso que les ponga a Samsung baterías y ya cuando exploten solas, ya. pues ganan solas. Efectivamente. efectivamente. Oye, no tengo por aquí el, el la captura, pero esta se, ayer o el viernes, fue el viernes, hubo un comunicado masivo de muchas empresas de robótica suplicando que por favor no se pusieran armas a los robots que están construyendo. O sea que cuidado, eso lo hablaremos la semana que viene. Cuidado hacia dónde nos vamos con la tecnología, que, que sabemos todos que la tecnología hay un momento que escora hacia lo militar, así como que no parece que no quiere la cosa. Y a esto sí que les da igual que tenga display o no. Esto sí, <risa> si puede megarte un pelotazo y mandarte al otro barrio, pues lo hará. Pues no por nada, pero mira qué cable lleva eso, bien gordaco ahí, para conectarse... Eso, eso es un DisplayPort, por lo menos. No, DisplayPort no, esto, es un, esto va por... VGA. Sí, VGA, sí, el, el, el tocho. No, ese. Es... Eso es un puerto sí, sí, paralelo, eh. de la, eso es para imprimir en la impresora matricial. <risa> sí, la verdad es que podrían haber hecho un, un puerto, un cambus pequeñito ¿no? o algo, o sea, no, no han hecho ahí un... Bien. También el que comprar tras... en cualquier lado. Si te, te pegas un tiro en Afganistán, <risa> entras en una tienda de allí y compras un LPT-1 o un puerto serie A. <risa> <risa> Más. Pues, pues otra noticia de hardware que está tiene que ver con fitness, de los brazaletes ácticos Valkyrie EIR, para ejercicios virtuales. Me mola la pose. Los brazaletes EIR utilizan la estimulación muscular eléctrica EMS, que es una tecnología por la que los músculos se contraen mediante impulsos eléctricos controlados. ¿vale? controlados. EIR bueno. utiliza esta tecnología con la red virtual para conseguir un nuevo grado de interacción física y nos permite sentir una estimulación real en el brazo en función de los movimientos. Por ejemplo, la intensidad cambia según la fuerza con la que se tira una banda elástica virtual. Hay una serie de, de aplicaciones que también lanzan, que están en Atlas, y tienes ahí para tirarte un o sea, ejercicio con, con una banda elástica y luego también la rapidez con la que levantas una mancuerna virtual o la fuerza con la que golpeas un saco de boxeo virtual aquí está con las mancuernas, ahí dándole y cada accesorio de estos que se ponen ahí por la zona de... porque nos tocan los bíceps y tríceps según dicen lleva dos almohadillas inteligentes de estimulación muscular mm. que activa nuestros tríceps y bíceps y, y bueno, dicen que la MS es una tecnología antigua, que está probada, demostrada. No la habéis usado. Y nunca? que aume aumenta la masa sí, y el grosor de los músculos, así como la fuerza y la actitud cardiovascular en general. Hay que tener cuidado, como dice el citrón Yo tengo, me compré una para que me diera masajes en la espalda. Y hostia. <risa> ¡puf! Pega, pega buenos chispazos, eso. Pega, pega así el músculo, yo no sé, a ver, a la larga tiene que estar bien. Pero me llama mucho la atención. O sea, yo... mira. A mí toda la respuesta sí. háptica heavy me mola. Es como, es como el, el, lo que te pones aquí, el que eso hemos hablado mil veces. Ellos el... dicen que con, con 15 minutos cada dos días puede aportar beneficios notables. Si, sin el volu voluminoso equipamiento, de otros sistemas domésticos, ¿no? ¿Vale? O sea, pues hmm. si hacéis ejercicio con el visor, pues quizá pueda ser un, un esto. Ya, Oscar, como tú te mola, pues ya harás el review. Son 150 euros el pack con dos unidades. Vale, para, para ti, que para, no lo para los dos brazos, 25% de descuento para los primeros que hagan la reserva. Ya se puede hacer la reserva y estará para el verano que viene. Se habla disponible, sí, señor. Sí, señor. Y no hemos dicho nada, y no hemos dicho nada, pero lo podemos decir. A estas horas ya se puede decir. Otros usos de dónde te puedes poner la banda. <risa> que nos reímos de estas cosas que parece que somos cuñados hablando del tema pero que hay un que ya sabéis vosotros y ahora todo eso va porque tengo tengo una cosa que si da tiempo y os la pongo de qué sería necesario para que la vr fuera un pelín más masiva y una de las es una encuesta multitudinaria que han hecho y una respuesta habla de dónde ponerte en la cosa esta sabes que no lo digo yo que no lo digo yo el, para, eh, para vr chat obvio. Power Chat que mente enferma no sé. que para mente tener enferma. Track, Chat, te tracking de todo los, el tipo de extremidades el, el... no no tracking no tracking no que yo no estoy hablando de tracking estoy hablando de MS ah, estimulación estimulación yo no quiero que me traque que para qué me voy a traquear el que qué, qué, qué, qué, ¡Por Dios! ¿Qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De qué? Cuando ¿De hablaban de tracking de cuerpo completo... Eso, claro, es el siguiente. Bone Lab 3. ¿Sabes? El... Claro, no, estoy hablando de EMS. Ponerte la barra blanca esa, la, la cinta, en una parte del cuerpo que da gustito porque ahí hay mucha gente que está esperando algo. ¿Qué es lo que digo yo? Y no puedo decir más porque entonces nos banean del canal, de YouTube. Bueno, el... el... Que sí, que esto tiene una pinta estupenda Yo todo lo que sea tracking de esto, genial La estimulación galvánica Niños, no lo hagáis en casa Porque eso sí que es chungo O sea, si esto te lo pones en, aquí en el brazo, vale Si te lo pones justo detrás de donde está la oreja Mal, porque a lo mejor te voy a dar un chungo Y quedarte tieso ahí para Claro, pero que molaría Pero que molaría Ya cogeremos a un becario Si tenemos becario alguna vez en Real o Virtual Le ponemos a probar todas estas cosas Hasta que se le encaje ahí la mandíbula Venga Más no yo o o, o sea, yo voy a software ya Vale, yo solo un par de cosas Están saliendo un montón A, a ver si alguno lo ha Porque sigo buscando la manera De, de, de encontrar un, un altavoz O sea, unos auriculares guays Que no pesen mucho Y he visto que, que ahora salen estos Los Soundcore VRP10 Por 100 euros eh, Hechos para meta Tan pequeñitos Alguno lo ha probado Porque ¿qué, qué tengo que mirarlo Que mirar Que protocolo Porque esto lleva un dongle Esto será PTX si tiene APTX eh, tendrá poca latencia, pero ya sabéis que, que nos morimos por las latencias. Entonces, claro, si esto añade 10, 15 milisegundos más, pues a lo mejor ya no mola. Entonces era posible que se aprobara. Venden cacharritos dongles de esos aptx de cualquier marca y como realmente Quest es, es, ¿Sí? es Android, es compatible con todos y puede ponerle cualquier auricular. Que sea compatible con aptX. Yo tengo claro. por aquí un par. Y eh, el de la Switch, por ejemplo, con Quest, uno que tenía para, para tener bien? auriculares aptx que me compré para la Switch, en Quest va. Ajá. Así que. Bien, pues que mm. bien. Pues eh, quiero probarlo, quiero probar las. ¿Qué tal las, ya te digo, la, la latencia? A ver cómo, cómo arranca aquello. Eh, que no quiero hacer anuncios. Robianos, no, ¿os quieren sacar la pasta? Uno, que no. Siete veces le he dicho que no. El. Bueno, pues de hardware yo tenía esto y tenía una cosa que, que, ¿cómo va a terminar la historia? Si os lo pongo, bien o mal, ¿cómo queréis que termina esto? Uf. ¿Bien o mal? Mm. <risa> mal. En o qué sea, cabeza. Reviento. Algo, algo revienta, sin duda. ¿En qué cabeza cabe meterle a un palo el mando de tus quest? Y darle a algo virtual que está en el suelo. ¿Qué puede haber en el suelo? Además de tu gato, además de la pata del banco que esté por ahí, no lo sé, además del mismo suelo. ¿Y qué pasa cuando lanzas con el mando? ¿Puede salir el mando disparado a algún lado? O sea, tiene tantas cosas... Peligroso, es que el mando así. tendría que estar en la parte de arriba y tener un extensor con un peso, que es lo que, lo que hace que tenga peso, y, y, y puedes hacer a los botones y todo eso. O sea, lo veo absurdísimo este periférico. Al revés no estaría mal, ¿no? O sea, que tuviese el mando en la parte que, que agarras. Claro, y que el palo y... esté de, de, de, detrás. Claro, o sea, eso es. Porque el palo, claro, será una cosa para, para saber en qué eh, la, la fidelidad con que le das a la pelota pero es que nunca pero le se lo puedes saber con el mando en la, en la empuñadura igual porque estás midiendo el movimiento solo lo tienes que extrapolar lo único que, que está guay y que podría ser interesante es el feedback físico real del peso eh, de, de tener un palo que esto es esto, esto es un arma de destrucción masiva o sea, sí. yo, esto lo vendes y, y, y creo que trae una biblia como las páginas amarillas de cuando yo era pequeño así de lo que ellos, tú firmas ¿Sabes? Tienes que firmar por delante y por detrás el tocho de hojas ese Diciendo yo no me hago responsable De cualquier desgracia que te pase Porque te va a pasar seguro o sea, ¿seguro? Sí, Y además Ahora mismo no le está traqueando el mando al de la foto no. Por ejemplo o sea Es que es absurdo que esté en el extremo Lejano del palo no, Eso no sirve para nada, no lo compréis eh, no. <risa> bueno, pues, <risa> no sirve no. para nada Esas cosas que, que aparecen Y que alguien que le guste el gol Dirá me lo compro, me lo compro, me lo compro pues no lo devolverá no. Porque no sirve para nada eso No, que lo va a devolver, si lo, se lo va a destrozar el primer día Es verdad, también es Claro, tú juegas igual que la, igual que en el golf Compras 50 pelotas Para jugar así tienes que comprar 50 mandos <risa> ah, Tienes un cubo de mandos Y lo vas poniendo en el palo como son Vale, vale vamos a seguir con el software Software No, uh -huh. esto no era vale, la, sí, sí, sí, es esto, es esto Prueba gratis <risa> antes de comprar los juegos de MetaQuest eh, A ver han sacado ya para todos la posibilidad, a todos los desarrolladores me refiero, la posibilidad del de, de App Manager, o sea, desde de donde configuras tus aplicaciones, de las que estén en la tienda oficial de, de Quest, el poder activar la compra gratuita, o sea, como una especie de demo, que puede ser desde 15 minutos hasta 30 minutos. Tú lo configuras a partir de 15 en intervalos de 5 hasta los 30 y puedes decidir a cuánta audiencia, audiencia va. Eh, básicamente... Puedes decirle el 100%, o sea que vaya todo el mundo, o el 50%, y ese 50% lo hace al azar. O sea, sí. no es que nos mire, oye, tú no te gastas dinero, no. Dicen que es random. Entonces, la cuestión es que puedes, puedes dar pruebas de esos primeros. El juego, tú empiezas desde el principio. O sea, esto, como decía, luego lo veréis, ¿no? Había bromas, ¿no? de Como el juego al principio es una caca, ¿no? Pues, <ríe> eh, eh, por eso mismo, los desarrolladores sabrán si su juego. Merece la pena activar la prueba gratuita o no Ellos pueden hacer mm. una prueba ¿no? o, o sea, una prueba sí. de, de poner esto activado Y ver si la conversión Estando activado es mayor que cuando está desactivado La conversión es que, que, lo, que quien lo prueba lo compre ¿no? Y sacar sus propias conclusiones M Puedes ponerlo como mínimo 7 días O un máximo de 30 en tu periodo inicial Y luego si quieres lo puedes ir poniendo de nuevo Y por ejemplo poliarc Con MOS 1 y 2 lo han activado y oye, pues es interesante, ¿no? Para, para los que compramos, ¿no? O sea, para el consumidor, el poder probar la VR, ya sabéis que no es lo vale. mismo ver un trailer que, hmm. que meterte dentro. Incluso ver, a ver, voy a ver si tiene un movimiento libre y tal o cómo va, ¿no? Pues oye, me meto en la aplicación, la pruebo, me mola lo que veo y... Sí, uh -huh. y además tienes menos quejas luego en la tienda de gente que se lo ha comprado y al final no le gusta y te pone un comentario negativo. Te lo ahorras y eso es muy valioso. Por eso sacamos claro. una versión ellos, ellos. de prueba de Natural. Pero Revolución, no pare. me ha llegado a mí una cosa clara. ¿Son los 15 primeros minutos o te, te meten el juego... Vamos a tú, ver si tú, defi tú defines... Es como con lo de evolución de los juegos. Tiene un máximo de dos horas. Aquí tienes de 15 a 30 minutos para hacer lo que tú quieras. O sea, le arranca la aplicación y te tira en el menú 15 minutos. Pues, pues has perdido la oportunidad. Ya está, se te ha acabado. ¿Y si tiene una cinemática México? de 15 minutos el juego? O tiene un ya tutorial está, de... Por eso el desarrollador pero, decide el desarrollador. Si, si te interesa o no poner esto. Claro. Si, si tu juego dura 15 minutos, no, pues, pues claro, no lo vas a leer. Claro. Como, como, como dice Roger, dice que con el Baker Inmortal te los pasas. Te has pasado los tres juegos. ¿no? Sí, pues es verdad. Es que esto es muy peligroso, claro. Pero bien. Claro, pero es opcional. Y será que 15 minutos que, que en verdad, puede si el desarrollador saca un juego que dura 5 horas y, le, y dejas la primera media hora por ejemplo y podría estar interesante sabes que no, claro, no sé. según bien. meta es para fomentar la confianza de los compradores y que puedan probar el juego antes eso está muy bien a la mí me gusta eso claro que sí. y para claro el desarrollador sí. está bien o sea si tienes la opción de, de regularlo y ajustarlo a lo que necesita tu juego pues eh, un, lo principal es eso, evitar usuarios descontentos. Si un usuario lo prueba y no le gusta, se lo desinstala y ya está. Pero si un usuario lo prueba porque se ha comprado y está jugando y luego no le gusta y lo, y lo quiere devolver y ya se le ha pasado el tiempo, ya es comentario de bilis en la tienda y, claro, efectivamente. y te baja la puntuación. Como dice Raúl, dice pues, luego lo, los desarrolladores pondrán toda la chispa. En los comienzos, a la chicha. La chicha, no, la chicha. La chicha. Pondrán toda la chicha en los comienzos, claro. Es, es, son los 15 mejores minutos que has visto en la VR Y luego el juego es un ñordo a partir de los 15 minutos. Ya son cuatro polígonos. Te han gastado todos los 15 primeros minutos. Y luego ya son cuatro polígonos verdes, ¿sabes? Ahí con. Y tiras. Pues en la tienda hay una sección. Es igual un, que una sección un frame que reproyectado. De, de compra cruzada. Que te aparecen los juegos que tienen compra cruzada. Pues hay una sección de. De, de, de prueba antes de comprar o try, try free before you buy sí. pues, pues eso que, que es una sección donde tú ves ahí los que, los que son o sea los que tienen la opción la demo está activada bueno pues bien a ver cosas que mejoran sí, ¿eh? cosas que, que se ponen en el lugar del público empatía por el que usa la vr que no la tienen no la tienen nadie la tiene no la tienen ni nuestras parejas así que eh, que, que empiecen que empiecen por algún lado Bien, pues más uno, ¿no?, a esto. No, no no vamos a quejarnos de algo que nos dan gratis. pues no, a ponerlo. Claro. claro. Pero debería ser desde ah. que empieza la aplicación, ¿no? O sea, desde que empiezas y, a jugar. Y esto es... A, o sea, claro. si tú activas esto, eh, pierdes el derecho a devolver la aplicación en la, las primeras... No sé cuánto tiempo te dejaba Oculus. En los primeros X minutos o X... Dos horas. O sea, es... No creo. Es, si pones teniéndolo. esto... Pues y luego entonces, lo compras. Eh, y aparte también poco... interesante que si tú te pasas la primera y media hora y compras el juego no vas a empezar de nuevo continúas por donde ibas vale vale Eso está bien vale pero, pero bueno. entonces si lo ponen a la vez o sea realmente tienes el periodo de dos horas que esto es como ver, no sirve para nada simplemente para dar dijo, visibilidad como dijo Oculus en su día no era para probar juegos <risa> o sea porque me ya. acuerdo que hubo un usuario en, que puso en Reddit que yo que sé que se había Comprado 800.000 juegos Y luego se había devuelto casi todo Como ¿no? que se pensaba que esto era para probar Pues en principio no es para eso, lógicamente si lo haces con unos pocos Pues no creo que te llamen la atención De hecho había una noticia que sacamos hace tiempo De esto, en Real Virtual hmm. Hmm. Bueno, yo en este caso no tengo No, no lo tengo yo en mi Bueno el... una, una de las noticias que Lo que pasa es que A ver, llevamos es que, hora y media yo la... Voy a abrirlo, abro el melón Total, ábramelo. Ah, eh, Total. Eh, eh, dice, dice Ian Hamilton, que es un uno de los periodistas míticos de la VR, míticos iguales que nosotros, eh. O sea, el Ian Hamilton es el Ramón de, de la VR. A ver si por ser extranjero va a parecer que es mejor. Claro. Y, era no. más como el Jamie, Jamie Felza, que era el Jamie. que firmaba casi todas las noticias. Es verdad es verdad o sea el, el, esta, esta gente pues hace lo mismo que nosotros solo que ahora, ahora es Gaby y, ahora es Gaby no está oh, bueno es, pues el Gaby el Gaby, eh, de allí de hablar es Ian Hamilton y dice que, que todo que todo el mundo que se queja de utilizar las tres pantallas en en en, en Oculus war o Facebook war o Meta lo que sea que, que no que no tiene razón que él ahora mismo está con tres pantallas dentro y que está trabajando estupendamente bien y entonces ¿haciendo qué? claro esa es otra cosa ¿haciendo qué? pues viendo películas yo qué sé eh, estaba con tres pantallas entonces yo le respondí y luego le, el tío le dio al like fíjate digo mira Anda. tiene respeto por, eh, <risa> le dije que no entonces el tema está tres pantallas reales y es una pregunta así de así random tres pantallas reales ¿cómo ha salido esta semana? contra Tres pantallas virtuales. Yo digo que no hemos, todavía, no hemos llegado a ese punto. Que está guay irte a un hotel, está guay llevarte las gafas y tu portátil y estar en un hotel en un evento y ponerte tres pantallas si quisieras con las Quest, que yo con IPD68 se ve borroso por los lados y me como FOB. Yo creo que todavía no estamos como para trabajar de verdad y yo quitarme el monitor este y ponerme tres pantallas. No sé, cómo vos, virtuales. ¿Cómo lo veis? Yo no podría. O sea, Para hacer una cosa, en plan un Word, y ya está, en una pantalla, que para que se vea bien, será de 49 pulgadas, por lo menos 50 pulgadas, delante de ti, eh, a lo mejor. Pero si tienes que tener... 300 ventanas abiertas con 400 cosas o sea, tú si, si miras mi pantalla ahora mismo cuando estoy trabajando o sea, eso es imposible en VR de, de, de tener sí. o sea, la cantidad de texto y la cantidad de, de controles y cosas que, que se necesitan para algunos trabajos eh, tendrías que tener pantallas estar mirando a todo tu alrededor en vez sí. de tenerlo todo más o menos concentrado adelante en una resolución buena y, y cómoda ¿no? yo, yo es que, que esto lo no, no, no lo he probado para, para poder decirlo así, pero como decías tú el tema del fold, de la periferia quizá importante en estos casos ¿no? con las pico, yo con las, con las pico no lo he probado todavía con las pico he probado con virtual desktop abrir una, porque como yo la que tengo mm. solo hay una, o sea no tengo tres físicas ¿no? y, y, y virtual desktop no hace virtuales o hace virtuales Yo creo que no hace virtuales Las que hace virtuales son Workrooms Que sí que te puede hacer Virtuales solo con el Mac Yo lo puedo utilizar hmm. con el Mac Y te hace tres Pero No lo sé A ver Sí, como dice John Para Para community managers Tal A ver, el teclado mola ¿eh? Es verdad que el teclado Cuando te haces en, en Oculus Te haces la El, el cacharro este en, el, en, el, en la mesa Que se ve el, el pass through Aunque sea tal Por lo menos está el teclado Y sabes dónde está el agua no vas ahí ¿sabes? como los ciegos buscando el agua. Sí, entonces. Lo es cuando bien. el teclado tiene esta forma. <risa> como el mío. Esto no lo traquea eso, ni su. Como a verra. Eso tienes el teclado que aberra geométricamente ya de por sí. O sea, viene. Eh. Pues, pues mal. Sí, claro, claro. Bueno, no, eh, no con ultrawise tampoco me va. A mí, yo cuando le pongo virtual desktop, me hace la pantalla, tengo un monitor de esos enormes, de 5000 por, y me hace. Pff, y se queda ahí, que se ve de escándalos Pero que no tiene multipantalla Entonces, sé que hay una pantalla que se llama Los de immersive. Los de sí te dejaban hacer Y además te dejaban tener la pantalla del teléfono Te dejaban ahí el teléfono enorme eh, Flotando uh -huh. Que molaba mucho, porque tenías un WhatsApp Que el, el botón de enviar es como tu cabeza O sea, no vas a meter la mano. <risa> bueno, es una cosa así enorme, ¿no? Entonces, eh, bueno eh, con las Pico, cuando salga un software que lo haga a ver si me instaló Immersive en las Pico y lo y lo probamos pero bueno, y quien no pues tiene, eh, esto yo no lo conocía tres <risa> pantallas en el portátil esto es lo más de lo más esto cuando me vaya por ahí, mira en el avión te tienes que, lo que te tienes que sacar tres te, los tres asientos pero pero puedes trabajar con tres a la vez y la chica está en realidad está haciendo fuerza con las piernas porque eso debe pesar pero bueno pues ya eh, sí, tres. Pantallas y, y como sea sí. como tengas un MSI como el que tengo yo que, que la carcasa está hecha de plástico de papel prácticamente que las bisagras se le revientan pues, tener peso ahí en la pantalla aparte del propio peso eh, al, al día al, iba a decir al día siguiente a las dos horas siguientes ya se ha partido la pantalla ah, hace Seguro. Ah, Hace bueno pues eh, inventos de estos del demonio los hay a ver los hay los y también hay pantallas virtuales pues ya esto veremos. lo veremos cuando llegue el Quest Pro Ay, efectivamente efectivamente venga va, hablamos de juegos salga o sea, la mierda <risa> mi perra a, sí, a ven, que cher, decía cher. <risa> qué iba a pasar <risa> no pasa nada si la ha hecho la perra no pasa nada <risa> venga ver, el cher, juego Chernobyl. Chernobyl again Chernobyl Sí, en este caso, lo son, o sea, la, el estudio que está detrás es Bimagineo, que son los responsables, o sea, tienen experiencia con, con, Chern, con lo que es Chernobyl, ¿vale? Con lo que es la planta nuclear, lo que es la zona de exclusión dentro del accidente nuclear que hubo en los 80. Y, y el tema es que tra habían trabajado en Chernobyl VR Project y en Chernobylite, ellos, ¿vale? Habían colaborado. Y entonces, pues, pensaron, ¿no? oye, pues, vamos a hacer un juego. Una aventura, como estáis viendo, que yo viendo el tráiler es que me recuerda a Wanderer. Porque, mira, os voy a leer lo que es la sinopsis. A ver, sí, dime. Sí. Eh, somos una física ucraniana, Olena Ponomarenko, que es secuestrada por una organización en relación con su trabajo de toda la vida, que es una máquina del tiempo. Aunque la máquina no está totalmente terminada, simulando experimentos y tal, consiguen crear las condiciones adecuadas ...para capturarla y llevar a cabo su plan... ...que su plan es volver al pasado... ...y, re y hacer que... o sea, a la década de los 80 y destruir la central de Chernóbil... ...para restaurar así el viejo orden mundial... ...y consolidar su plan de dominación del mundo... Joder. ...bueno... ...la cuestión es que las características principales... ...es una oscura historia de conspiración, crimen y heroísmo... ...una historia inmersiva y fantástica basada en Chernóbil... ...tendremos un reloj interactivo de ayuda a la, a la navegación... Eh, luego hay mecánicas de rompecabezas interactivas, o sea que hay bule. Luego hablan de, de viajes en el tiempo, interacciones extraordinarias, escenarios y objetos basados en el, en el escaneo de fotogrametría. Como estáis viendo, ellos han estado allí físicamente y han escaneado cosas para introducir esas localizaciones de Chernobyl y, como dicen, de la misma planta incluso, para Con que esa cámara no se pueda fotogrametría. Sí. Eso, mal. Bueno, esa cámara es 360, ¿no? Parecía, ¿no? Sí. sí. sí. Pero llevarán otras cámaras, digo yo. Madre mía. A mí es que... Mira, ahí, eh. Porque hay una fascinación. Uf. ¿Dónde está la fascinación que tenemos por Chernobyl? Cuando, eh, si te ves la serie de Chernobyl, la última que hicieron, no te, te quieres acer, no te quieres acercar ni a todo el evento ya, ni en pintura. O sea, toda la gente pues, que, que, que murió allí. Precisamente, que, gracias a esa serie... Hubo mucha gente que quería viajar allí en persona. Pero o sea, lo sé porque le, negocio, leí, somos... leí sobre ello y vi y vi imágenes de gente al lado de la central, con la, ahora con la cúpula que tiene última, ¿no? de la que hicieron. Pero hacia, se nos va mucho. mucho. O sea, o sea que ahí está esto, la pata de elefante, esa famosa. Cinco minutos ahí, te mata directamente. Un minuto morirá de cáncer cuando tengas de, en diez años. O sea, ¿por qué sí. queremos acercarnos A la, a la, a la muerte? ¿Qué, ¿Qué ganas tenemos de, de, de, de volver A estas cosas? No sé eh, A mí me pone los pelos de punta la verdad. Bueno, pero esto es en realidad virtual ¿no? Aquí <ríe> no, no me, y, me, Mira, mira, esto os gusta a vosotros También, dice, como Uf. valoramos Los gráficos y la mecánica de juego De primera categoría Necesitamos tu ayuda para terminar nuestro juego Como puedes ver, tenemos un par de cosas que pulir Para la versión de lanzamiento Que llegaría el año que viene, 2023 y queremos que compartir contigo parte de la historia y tendrás la oportunidad de ver el aspecto del proyecto o sea, los backers por 25 euros en noviembre que es el mes que viene podréis jugar una demo exclusiva para Kickstarter y el juego completo estaría en 2023 bases compatible con PCVR PlayStation VR 2 Quest y Pico o sea, lo hacer multiplataforma y bueno, a mí me llama la atención porque es un juego así parece tipo Wanderer con viaje en el tiempo y, y con algo que, que por lo menos me crea curiosidad por, por lo que es la central nuclear y lo que pasó no en ese sentido yo no quiero pues, igual, probar, que, te, igual ¿no? que te ves la serie pues el estar ahí virtualmente que yo no, físicamente o sea, eso me no da, iría sé <risa> me me pues ahí me tendrá, tendrá. Tiene una narrativa ahí con viajes en el tiempo y no sé qué Si o sea, eso, tiene... sí. Claro, si eso, si eso, claro. a ver eh, En Rusia con todas estas cosas Joder, pues eh, los hermanos Strugasky, ¿no? O sea, eh, picnic junto al camino Cosas de estas que, que, que, que, que Llaman mucho la atención de ir a un área Que está restringida Que en ese área restringida, claro, la conspiranoia ¿no? Que es lo que nos gusta a todos eh, ¿Qué pasarán? ¿Qué no nos están contando? ¿Qué, ¿Qué ocurrirá ahí? ¿Será verdad o será mentira? ¿Qué extraños artefactos habrán salido después de tantos años ahí? De... Bueno, sí, eso puede molar, pero hay una fascinación en general por estas cosas que, que no. no A mí no. A mí no. Eh, Jorge, muchas gracias. Vivimos en una simulación. Jorge Alejandro Tiscañero Autierre. Joder, te has puesto hasta los apellidos como en el colegio. Muchas gracias. <risa> Bueno, pues eh, Chernobyl, sí, genial A ver, ahí tiene me, pinta de estar de estar muy bien hecha Y sobre todo si es muy fiel a... Mira, pues eso, eso que estamos ahí Y está es la vida real que estaban ahí tomando las fotos Tienen para. poses de azar. mano sí, Muy bien, estupendo Pues muy bien, más juegos Esto es lo que yo traía de juegos, más lo que hablan los titulares Es verdad es verdad, vale, pues vamos a hablar de lo más leído si quieres lo más sí. leído esta semana y así nos vamos a cenar lo más leído esta semana en real o virtual ha sido ¿lo dices? Va, dale, dale caña. los pedidos de pico los agonías, lo vamos a llamar los agonías sobrepasan <risa> las expectativas y ahora retrasos en sus entregas o... Oh, pobre gente, pobrecillo, sí, pero bueno pero os llegará, yo esto os recuerdo como cuando llegábamos a, a cuando nos... la ACV1 que estaba... Guau, ahí, no tardaron. Pues no, no tardaron. Era. Y yo todo lo haría sentando. Y ya te llegaba el mensaje de UPS, diciendo, tienes un paquete. Y venga a mirar. Y venga a refrescar F5. Y venga a refrescar. Ya va por matar las cañas. Ha pasado el cruce aquí de Teruel. Está, va y venga. Y, y nunca llegaba. O sea que yo os entiendo. Y desde Real Virtual os apoyamos. Porque la empatía es verdad. Mm. Estáis esperando como agua de mayo que lleguen. Pero como somos unos ansias... Y mira que hemos sacado la, la review tarde. Pero ya la habéis comprado yo no sé para qué haga, hacemos la review, si ya la habéis comprado bueno el eh, Pico 4 Enterprise estará disponible por 899, eso es lo que hemos hablado lo que hemos hablado hoy, no os las compréis esas no, esas no, por muchas cosas que puedan tener, no, porque no vais a hacer nada con ellas, y luego que pruebas gratis antes de comprar los juegos, que también lo hemos hablado ya o sea, eso es lo más leído, lo que más os, más os ha interesado a, a las a todos los robianos y robianas que, que entráis y el comentario de la semana que hemos elegido que ya lo ya habéis dicho pero ya aquí lo habéis dicho también. es verdad prueba gratis antes de comprar los juegos de MetaQuest dice pues nada dice Cinazor. a hacer juegos con 30 primeros minutos trepidantes y que luego se conviertan en el ponjo <risa> <risa> <risa> efectivamente anda que no no tenemos aquí risa para y ya está y ya está Oye, sí que hemos cerrado el chiringuito más o menos pronto hombre hora y media hora cuarenta no nos lo creemos mi mujer no va a saber qué hacer va a decir peor pues por dios que estás haciendo aquí? No tienes 20 minutos más. Y nada más. Muchísimas gracias por, por venir. Había más cosas, pero las hemos cortado. Ya la semana que viene hablaremos. Como la semana que viene va a ser la gran semana, donde Pico empiece a llegar a las manos de usuarios, todos aquellos que nos queráis dejar comentarios, eh, que queráis hacer... Eh, yo que sé, reflexiones. Eh, pues hombre, estáis equivocados con lo que decíais en la review. Eh, vamos a matizarla. Sería genial que la semana que viene ya pudiésemos hacer un, un terapia de grupo pico, ¿no? Si queréis. Yo sí, bueno, un, un express, un express, ¿no? express terapia de grupo, o un express terapia de grupo. Tan siberiano. <risa> no, hoy no. Hoy, hoy ha habido, sí, sí. Es que no. A ver. Cuando hay noticias, las hay. Y cuando no, pues no. Tampoco vamos a estar aquí inventándonos inventándonos todo. Que muchas gracias. Bueno, vamos, vamos. bueno empieza a despedir si quieres. Que voy a meter algo de musiquita para ir despidiéndonos. Pues eso, que muchas gracias a todos por pasaros. Que el martes, en teoría, habrá Express, digo yo. Y el jueves será Rob Explorer. Ya veremos qué toca jugar. Y el, y el martes, qué toca enseñar. No sé, Oscar. Ok. Ya nos contará. <risa> es verdad. Es verdad, bueno, el martes sí, vamos a hacer una pequeña encuesta interna de qué hacemos el martes, o sea que, que sí, que no os preocupéis. Como siempre, martes y jueves y luego el domingo que viene también aquí en la hora virtual, ese faro en medio de la sombra del hype. De la V, para todos, si queréis Acabad con unos anuncios, Oscar, dice Acabad con unos anuncios, no, que no, que le he dicho ya que no Y ya no me ha vuelto a salir, yo creo que le ha quedado muy claro Que no queremos meter anuncios En cualquier caso, muchas gracias por habernos elegido Para pasar la tarde-noche del domingo Poneros el visor, jugar a la VR, esas cosas Hablar bien de ella uh -huh. Y ya nos vemos el martes Suerte con pico a todos los que lo habéis comprado Que os guste, de verdad, suerte Nos vemos, hasta luego Hasta luego, hasta luego. buenas noches